Pues qué cosas tiene la tecnología, qué cosas tiene. Voy a, voy a, voy a empezar eh, antes de, de, de nada con una historia porque vengo... Vengo de una movida eh, a ver si ahora ahora justo habré perdido el, las, las fotos porque he hecho unas fotos de una movida súper extraña, ¿no? eh, venía de una me voy a poner, vamos a empezar ya a la izquierda eh, para empezar ya rapidito digo esta, esta mañana estaba aquí en Madrid y estaba participando ahí como ciudadano en una manifestación a favor de la de la salud pública. Y ahí me quedo mirando a unas personas Que llevaban un cartel Y detrás del cartel resulta que veo esto Si veo, os fijáis ahí al fondo a la izquierda Ponía en el metaverso Y me quedo aquí y digo, pero será cosa mía O sea, yo ya veo metaversos por todos lados O sea, esto era, había 600.000 personas por ahí O sea, está esto estaba petado, Madrid de gente Ahí en el centro Y me pongo a ver las vallas y resulta que todas las vallas de, Que rodeaban la manifestación Todos estos de los autobuses Ponía metaverso, metaverso, metaverso Mil veces metaverso, ¿no? Está, estáis viendo ahí en el metaverso, claro, la gente estaba por ahí para, para, para manifestarse Y resulta que es que además La ironía, y a esto viene el comentario La ironía era que estaba En una manifestación a favor de la sanidad pública Estaba estos carteles de los cirujanos podrán practicar. Me he visto y os lo juro, me he sentido. Se lo he dicho a mi chica. Digo, me siento como en un capítulo de, de ¿Cómo se llama? Black Mirror. De Black o sea, Mirror. De Black Mirror. Una cosa súper extraña, ¿no? Porque era la tecnología pegada ahí y luego gente muy mayor y gente jubilados y tal ahí todos con las mascarillas y tal. O sea, ha sido un momento súper raro. En una de esas tenía eh, Meta. Dice, puede ser que el metaverso sea virtual, pero su impacto será real. Impacto el que se ha llevado Meta. En un rato lo vamos a hablar Vale, Así que vamos a empezar con los titulares Bueno, no he dicho nada, a nadie, he empezado ya a lo bestia Muy buenas, Robianos, bienvenidos al canal Este, al programa Que está en el canal de Real Virtual Oficial Donde os contamos todo lo que ha ocurrido en la última semana en cuestiones metaversicas, en cuestiones de XR, VR, MR, AR, todas esas cosas que nos pasan, que como siempre decimos, parece que no ocurre nada y cuando te pones a sacar titulares podríamos estar horas y horas hablando porque hay un montón de cosas que ocurren. Así que oh, oh, oh. ¿qué pasa? Ahora Horas vamos a estar, eso seguro. O sea. Ya está, ya, ya, ya, ya, ya, ya está. Vale, Estaremos lo que haga falta, como siempre. Julio sí, sí, no, que es, es... ha llegado derrapando. Que sepáis que justo ya el día de esto vamos a empezar y va a estar su perro. Y no voy a va a estar. a estar su perro, no va a estar él. ¿No? Ha, llegado ha llegado cuando faltaban dos minutos para arrancar el directo. Sí. pero Ya con todo preparado, eh. <risa> Pues normal, normal <risa> mientras que llegues, no pasa nada. Claro, la llegues, eh, y si no, dejáis un calcetín con unos ojos o algo. <risa> sí, y, un, y, y doy, como en los Simpsons, el, el maniquí este así con, con los guantes en <risa> una escoba <risa> y, eso, y un cubo. Eso es. Voy a ir abriendo. No espera voy a ir abriendo sabes, esto? ¿tenemos, ¿tenemos baja persistencia en el chat o qué? Tenemos baja persistencia en el chat, quiere decir que vamos a poder interaccionar con vosotros de una manera mejor. Teníamos cambiado un botón, lo que hace la tecnología. Bueno, lo que hace no lo que hace no leerse las instrucciones de la tecnología Que, es, que esa es otra Pero bueno, eh, venga, vamos a empezar con los titulares eh, Le damos caña Porque esta noche sí, es verdad, que tenemos, tenemos muchas cosas Y sé que en una de estas nos enganchamos Y ya nos hace de día Así que empezamos, venga, rapidito Ahí está Vale, antes, antes de arrancar con los titulares Noticias de hoy, domingo de, En el blog de, de Meta, de Oculus Ha anunciado Que, que a partir del 18 de noviembre que si no me equivoco es el viernes que viene, este viernes, pues Quest 2 va a tener un descuento de 50 euros y van a incluir Resident Evil 4 además de Saver que ya estaba incluido y va a estar hasta final de año esta oferta disponible o sea, te vas a llevar Saver que son unos 40 euros y Resident sí. Evil que creo que son otros 40 euros el Resident Evil 4 o sea mm. 80 euros que en teoría te costaría, bueno, como quitan los 50 euros del visor, en teoría te costaría más barato que lo que valía el visor antiguamente, ¿no? Pero por un o sea, sí, se hace Claro, hasta final de año Hostia, pues, eh, hombre, 50 eurillos están muy bien, habrá gente está que, muy bien De hecho, conozco una persona que se compró ayer las Quest 2 Estoy por llamar le decí, le devuelve. Le devuelve tronco. Pero bueno, a saber, esta oferta en España tenemos que saber cómo se cómo cuándo empieza a ser efectivo y en Latinoamérica igual, en aquellos países donde se pueda comprar. Eh, mm. porque, claro, bueno, lo de, lo de final de año tomémoslo con pinzas, por lo menos tiempo limitado. Pie, es que limitante. he tomado tiempo a mirar la noticia porque ha salido hoy. Más, no... Es verdad, lo que dice, lo que dice Harlow, más 30 de referidos si la cosa, eh, la utilizáis, ya sabéis. Si un amigo tuyo se lo compra con 30 euros. No, esto que es, te dan 30 a, ti, 30 a ti y 30 a él. O algo así. Sí, eso es. Joder. Y está eh, Está bastante guay si cuanto más amigos metas, pues. Oiga, Mario, cuento ¿no? esto es como ir vendiendo biblias por las puertas de las casas, antes que se hacía hacer embaja de embajador de la UR en embajador pues, <risa> bueno venga, vamos para allá que, que sí, que os regalan <risa> que os regalan recibe Nivel si os compráis el visor de hoy a una fecha limitada, no, vale, hasta, hasta el 31 de diciembre del 22, así que pone oferta válida en vale. nuevos dispositivos MetaQuest 2 que se compren Bye Sí. 12 barra 31, o sea, hasta el 31 de diciembre del 22 Sí, Roji, sí, hasta el tal bueno, O esto, sea, hasta final de año, sí Eso es, bueno, hmm. esto, llevamos unos segundos más de los que yo pensaba, esto de instantáneo no tiene mucho de instantáneo que estamos <risa> bueno, vale, sí Podían Venga, bajar pues el precio del visor en vez de subirlo, sí, claro, también eh, Pero tú no has visto cómo está, bueno, ahora vamos a hablar de cómo está meta, es un milagro <risa> que no vendan los visores a 7000 euros cada visión Sí, y esa publicidad que has puesto la habrían pagado de antes porque yo no sé ver, Supongo. En fin. Sí. Pimas Portal, consola portátil visor VR, juegos Android de PC y centro multimedia entretenimiento, luego lo comentamos luego lo comentamos sí. <risas> Bien, lo comentamos bien. PlayStation VR 2 integra dos sistemas en chip SoC de MediaTek luego lo comentamos también Pico comienza el despliegue de la versión de software 5.2 luego lo vemos también aquí tenemos Stadium evento deportivo en VR a partir del 10 de noviembre en Quest yo he mirado antes y no me salía Para, para descargar Quizás sea por, por la región porque está estuvo la región. Atando... Hemos, hemos hablado con ellos Estuvimos, Estuve con ellos eh, La semana pasada, no sé qué día Ya no me acuerdo Estuvimos con ellos, super majos, hierbabuena Que está detrás de es eh, viejos conocidos de, Del mundillo de la de la Uber eh, Y de la escena española eh, Esta gente son unos máquinas De lo que hacen y por cierto el día 5 Ya os lo aviso El CTO de la compañía que es eh, Víctor que va a venir, va a, venir a, a la hora virtual a contarnos todo del streaming a desgranar por qué Virtual Desktop funciona como funciona y cuáles son las mejores características o sea los, la, las mejores opciones que podemos dar y vamos a ir una a una desgranando por qué en Virtual Desktop y en otros tipos de streaming tipo Air Link y tal cómo funcionan porque ellos se dedican a eso o sea este tío sabe un puñado y medio de lo que hace mucho más que todos nosotros juntos, eso es seguro, <risa> y, seguro. Sin, sin, desmerecer, ¿eh? sin desmerecer a los que, que sé que algunos de vosotros sabéis mucho, pero es que este hombre se dedica <risa> exclusivamente a eso y a unos niveles importantes. Entonces va a venir programa día del día 5 de diciembre, programa especial sobre el streaming, cómo lo hacen y qué podemos hacer nosotros como usuarios para mejorar las conexiones y verlo mejor. ¿Cinco? No sé, cuatro, algo. Ah, vale. O sea, no sé. Domingo 4. De domingo 4. Sí, domingo 4. Domingo, 5, domingo, 5, domingo 4. Vale. Vale. Eso, pues bueno, en el trailer se ve exactamente lo que es, ¿no? Es una aplicación para ver contenido deportivo con amigos. Con, o sea, en un entorno 3D, VR. Uh -huh. Y luego el contenido, puedes cambiar cámaras, puede ser contenido plano, puede ser contenido 360. Y puedes cambiar los puntos de vista y tal, como se ve ahí en el vídeo. Sí, pues ¿Mm? eso. Está bueno. Genial habrá contenido de pago, contenido gratuito o luego, estas ya, cosas. ya lo haremos, cuando vengan ellos hablaremos sí, de todo esto. sí, sí, vale, luego tenemos Big Screen, que también así en relación de ver contenido, el directo mm. que, que hicimos de... ¿cuál fue el que conectaste con la gente que estaba en Big Screen viendo... Con la fue, fue, ¿fue la conet. fue en la, la Connect, sí, exacto. estamos con ese grupo de, de, de gente mayor que nosotros, pero no, <risa> no mucho no mucho, no mucho más mayor <risa> Pero sí, y, y pues he estado probando y, y, y mola un puñado Mira, es que Iluminación la dinámica y una nueva sala Que es eso, el Real Time Dynamic Lighting Sí, que es ahora que... es Ahora tiene que ser todo Red Matter 2 Ahora tiene que haber chispitas por todos lados Reflejos, texturas <risa> Sabes que ahí que se vea como está el hierro forjado Pero ha habido un arañazo al mover un mueble O sea, tiene que verse todo Eso es lo que... Hombre, ya que podemos hacerlo, pues que se haga y sí, y tiene, la verdad es que me he llevado la... O sea, tiene como 24 salas, ¿no? Para, tiene un puño de cosas. Yo estoy... Y no es tan pico. Lo busqué el otro día, no es tan pico, ¿no? Mm, creo que no, que todavía no ha llegado. Tiene estás... tres, tres salas en PCVR con, con los reflejos dinámicos. Y en Quest solo está de momento la que se llama The Residence. La Residencia o algo así. Sí, Resident. Pues eh, está muy bien. Es verdad que el aguilla ese no se veía muy bien en, en Quest. Pero es de esas aplicaciones a todo esto, poner ahí un es que lo demás uno no me mola ponerme, me mola, o poner mola tal, los que utilizáis eh, Big Screen eh, de una manera habitual de una manera habitual, porque yo me estoy pensando en, en comprar gafas para toda la familia y, y quedar para ver, a lo mejor quedamos y, y vemos el mundial o vemos no sé, porque Qué este guay es, eso. es la única es la única aplicación que, que conozco así rápida y, y, y facilona para mm. ver algo y que funciona estupendamente porque si no el resto son cosas de Warrooms, de, de cómo se llama esto inmersed, de cosas un poco más raras no entonces sí además esto está más orientado para, pues eso para multimedia para ver pelis y el otro para más para trabajo y esas cosas por cierto que virtual claro. virtual desktop no tiene subtítulos cosa que me toca la moral mogollón porque yo soy de verlas <risa> en inglés con subtítulos en inglés o en francés con subtítulos en español o me... Yo supongo que tú, Oscar, lo dices porque no estáis, no tenéis posibilidad de juntaros así fácilmente en persona, ¿no? O preguntan por ahí por echar. No, esa es la idea, ¿no? Que estéis... ¿Qué tipo, de preguntas, tipo bueno? de preguntas? ¿Esto cómo se llama? ¿La hora virtual? La hora virtual no se, llama, no se llama la hora real, ¿no? Pues si fuera la hora real estaríamos en un bar tomándonos cervezas ciegos perdidos y, y salir de a cuatro patas. No, eso es porque mi familia estamos dispersos y tenemos, y los colegas que tengo también estamos dispersos. No puedo quedarme. Mm. Aquí todo es Ojo, virtual Como ahora mismo, yo estoy en el sur Está en el centro y Julio está un poco más arriba <risa> Y Gaby en la Pero, otra punta Julio <risa> está más allá del muro Sí, está ahí <risa> Entonces se ve nada. No creo que se pueda <risa> ver el mundial, Que no se está hablando de hacerlo oficial Que yo no voy a abrir una sala para todos El mundial lo veo yo porque, porque lo veo Y le doy al play, me hago streaming Y con los cuatro que estemos en la sala lo vemos no decir nada esto ahora que no nos oye nadie o si sea, nos van a enganchar, va a ir a la policía a mi casa esto es el nada. equivalente a que vaya la gente a tu casa o sea, pero así ni efectivamente <risa> efectivamente, porque esa es otra y esto no es por entrar ya en, en debate tan pronto, pero si tú compras un partido y lo estás viendo en tu casa y llamas a cuatro colegas los cuatro colegas van a ver el partido contigo deberían pagar esos cuatro colegas porque esto es lo mismo. Yo tengo ese partido, me meto en Big Screen, invito a cuatro colegas a mi casa virtual y están viendo un, doc un documento, un, un streaming que yo ya he pagado. Sí, no creo que les preocupe mucho porque como de momento el metaverso solo como mucho puede eh, tener a 15 personas a la vez, claro. <risa> pues tampoco, tampoco les preocupará en exceso. ¿no? no se puede hacer una retransmisión a miles de personas eh, a través del metaverso. EMU, EMUVR, mola más ¿O no? Pero esas es para emuladores de, Que no recordar A ver, que se trata sí. de los partidos de, de la selección No se trata de jugar al pic. <risa> <risa> que esa es otra El otro día quería ver los goles de, de, de un partido de fútbol Y me meto y eran todo en YouTube Todo resúmenes hechos con el FIFA Como no tienen imágenes Y digo, ¿Y hay gente que se pone a ver esto <risa> Pero qué que, que, que realidad es O sea, ¿cómo? Estoy súper fuera de lo que es la, la, la, la dinámica ahora mismo. O sea, el presumen es hecho con el FIFA porque no tenían los derechos de emisión, ¿no? O sea, ¿Claro? pero el FIFA sí. Claro, tenían el FIFA, estaban jugando al FIFA y, y ponían a Barcelona tres el otro dos Y le doy al play digo, pero qué mal se ve esto. Qué raro se ve. Toma, claro, <risa> si son los jugadores del FIFA. Y un tío narrando en por encima. Pero no es una retransmisión de, de un partido real eh, Emulada no, en el juego no, no, ni es si que Eso un... molaría bastante Ni siquiera, <risa> o sea, una, una fumada Pero no se, no te puedes imaginar la cantidad de vídeos Como todo internet ahora mismo se ha vuelto Todo internet se ha vuelto Un clickbait absoluto Y una y una cosa de referidos Y entras y son mierda de páginas continuamente Porque los 10 primeros de Google No valen para cagar Para nada O sea, lo, Hay que darle al botón 2 antes Dímelo era... a mí. Lo sé. Te cazan. Como entres en el primero de YouTube o del primero de De, de lo que sea, pues, es un troyano. Es un troyano. Directamente. Que me ha pasado a mí esta semana. ¿eh? Directamente. Y da igual, como dice mi madre, con lo, con, con lo listo que tú eres, Oscar, ¿cómo te has dejado? Digo, mamá, cállate. Ya, ya la vergüenza la paso yo también. Para mí también me han cazado. Bueno, el. Nada, paréntesis, seguimos. más, más... Juegos. Jue juegos, sí, juegos. Stranger. Ya lo comentamos en el programa anterior: que Stranger Things va a tener un juego el año que viene. Y, y eso, si os tenéis curiosidad, está el programa anterior ahí, donde lo vimos en, en vivo y en directo, porque fue una noticia también que surgió el domingo pasado. Es verdad. Luego tenemos sí. que el episodio 2 de Discronia, Chronos Alternate, estará disponible el 8 de diciembre. Va a costar 14,99 euros, el otro el primer episodio costaba 19, o sea, 20 euros, y llega a quest 2. El episodio 3 se espera para el año que viene, y la verdad es que tenía muy, muy buena nota, le dimos un 9 en realidad virtual al primer episodio, y este segundo, pues seguro que, como ellos dicen, que va a tener ahí giros de guiones inesperados y demás. <risa> y esto sí que le Sigue la historia de, de que hay asesinatos que tenemos que resolver. Y, y es un poco ahí me recordaba con Minority Report, que tenemos el poder de. Bueno, no, no como intuir, pero sí que volvemos al pasado para cambiar los, los actos o, o descubrir qué ha ocurrido. ¿no? Pues perdóname, pero el precon, más precon, <risa> no no habría sabido lo que Pimax iba a presentar esta semana. <risa> <risa> no, no, desde no luego. Narices. <risa> vale. luego. Luego lo comentamos, porque también nosotros. Tenemos ahí una pequeña ah. anécdota que, que luego la revelaremos. Verdad? <ríe> bueno, para que no se me olvide, lo digo ya, porque si no, luego se me olvida. Que nosotros teníamos el guión de antes y no sabíamos qué iban a presentar. ¿Te acuerdas, Oscar? Lo comentábamos internamente y decíamos, no entiendo, o sea, no entiendo. Yo me leí, me leí lo que iban a presentar y la misma cara de sorpresa que vosotros. Sí, yo sí, o sea, yo cuando ya vi el vídeo dije, ah, vale. <ríe> yo no tenía el guión. Y, y no se me diferenció de, claro. de Oscar y Ramón A Julio No te vamos a decir lo que van a presentar Entre otras cosas porque nosotros tampoco lo sabemos Nos hemos leído y les mandamos Un tocho de preguntas después de leerlo El día anterior a que lo sacaran, un tocho de preguntas así De, no lo hemos leído y no entendemos Absolutamente nada de lo que vais a hacer No nos respondieron ni él, No, no, nos amigo. dijeron que, que cuando Viéramos el vídeo ya lo entenderíamos sí, Y otro sí, que si había dudas que preguntáramos después. Luego, luego vamos a hablar Luego vamos a hablar Sí, sí. Eh, la, venga, sigo. Sí. Mass Makers de Inner Space, los creadores de Fisher Mantel, pues traen, este Mass Maker que estaba en PCVR y en, en Prision VR, lo llevan a Quest 2. El 15 de diciembre han contado con la ayuda del estudio, eh, ¿cómo se llamaba? In... Perdón, Incarna, Incarna, que no me salía el nombre, que les ha ayudado a hacer el Pora Quest 2. Y este es un juego de puzzles en el que hay máscaras que tenemos que fabricar. Porque digamos que para ir avanzando por el entorno Vemos por ejemplo que hay una máscara que tiene puesta a alguien en un sitio Y si fabricamos ese tipo de máscara y nos la ponemos nos, Como que nos convertimos en ese, en, ese, en ese lugar Sería un poco raro lo que estoy contando Pero <risa> quien haya jugado al juego me entenderá Y quien no pues yo digo que, que, que, que, que es un bien. juego curioso Lo malo la pega es que está solo en inglés Hmm. Eh, pues ya y para hago. muchos no spanish no parti, ya sabéis. Hombre, claro. No, bueno, para muchos no, para, para todos los hispanos hablantes. Para, que... para la mayoría. <risa> claro, claro. claro bueno. por lo menos unos subtítulos. A ver si en Airspace se los curra, joder. Hmm. Pues seguimos Red Matter 2, que va a llegar pronto a Pico 4. Y han compartido una imagen en la que se ve la diferencia entre... ¿La tenía o no la tenía? Esta. Sí. A la izquierda tenemos quest 2 de la derecha pico 4 pero así a grandes rasgos y resumiendo como en, en pico 4 tiene la gpu desbloqueada con más más megahercios pues consiguen renderizar a más a más resolución para que se vea más nítido digamos porque al renderizar más resolución y no por debajo ya sabéis que luego siempre puedes forzar ahí con el sidequest y demás para hacer que se renderice en cuenta más pero en pico pues ya va así 87 megahercios por 490, o sea que tienes mm. tienes casi 100 megahercios más para jugar, que se dice pronto, pero también la batería te la zumbas en eh, un poquito más, o sea un poquito. Pero no es todo más. maravilloso, porque mm. si hay cosas como que, que no soporta para el Fobite píxeles de fíxel este, lo de no es que dice que, que se ven píxeles por la, por los bordes, ¿no? Sí, que no, que no hace interpolación de, de la parte de baja resolución del, del renderizado foveado, de, de la periferia de lo que se renderiza, que va a otra resolución distinta como a lo que se renderiza en el centro. Y también hace, hay cosas curiosas como que eh, el aumento de resolución hace más innecesario eh, el anti-aliasing y se lo pueden bajar. Entonces. Eh, también es un poco más óptimo, o sea, equilibra un poco una Sube cosa con por otra. Aquí, bajas por allá, hacer así, mm. prup y se ve un poco mejor, la batería te durará un pelín menos, y por cierto luego, que eh, eh, eh, como se están llegando las pico 4 después de porque eso ha sido también un crucis o sea, eso algunos algunos habéis sufrido hasta que ha llegado el visor y algunos seguís sufriendo esa llegada del visor y las tiendas, pues bueno se han visto se han visto un poco desprevenidas, por decirlo de una manera educada, ¿no? de tantos visores que ahí van a vender, está claro que la próxima vez seguramente ellos hayan aprendido y si se si te acaban los visores no sigas aprendiendo porque entonces vas a tener a gente muy cabreada. Llevamos ya 300 y pico mensajes en el foro y cada cual pues eh, dice, dice grandes verdades, como puños también, a muchos de ellos. Eh, pero bueno, que os están llegando, las pico cuatro, y os estáis quejando. Entonces, dentro de un ratito en hardware, vamos a parar un, nada, cinco minutitos para explicaros. Otra vez, porque yo creo que es la tercera o la cuarta vez que lo explicamos Pero para que quede ahí Porque me da que no Que, que algunos todavía no no lo han escuchado O sea, no, o son nuevos o, o les entró por aquí y les salió por allí el, el Pupil Swim Lo que es el Pupil Swim Que es lo que yo creo Por vuestras, explicaciones esto es como el doctor ¿Te duele ahí? Pues tiene pinta de ser eso ¿Será eso? Pues no lo sé Pero tiene pinta de ser eso, ¿vale? Entonces, alguno eh, le vamos a explicar lo que es el Pupil swing de una manera muy rápida y muy gráfica para que quede más. Uh -huh. Kindles and Castles, o sea, Reinos y Castillos, ahora con soporte VR, luego lo comentamos. Meta anuncia el despido de 11.000 personas, el 13% de su plantilla, luego lo comentamos también. Y el Festival de Rain Immersive 2022 hasta el 26 de noviembre, disponible en Byte por muchas aplicaciones gratuitas de las que están participando en el festival. Aquí también acordaros que está Call of the Sea VR Que en teoría iba a ser limitado el acceso Y hubo una movida ahí, ¿no? En Atlas, Oscar Que se liberó ahí para todo el mundo Y, y luego ah, lo cerraron, me imagino O no sé si sigue todavía Un becario, como estamos en época de becarios el, Alguien le dio un botón que no debía en Oculus Y hizo algo que no debía Y eso es una movida muy gorda Eso para cuando hay empresas que se juegan sus dineros en esto Es una movida muy gorda Así que pasemos por el tema, dejémoslo ahí y, sí. y luego pues eso, recomendables Como nos, o sea, nos habéis estado diciendo Por el chat Y por o sea, por, el, por los propios comentarios Anframed Es recomendable, de Han veo que en inglés De Paul Klee Y, y bueno, hay, hay, hay un puñado Es que la verdad es que hay un montón Y eso está en por lo tenéis gratuito sí, Reindan sin mercy Hasta el 26 de noviembre Bien. Luego, finalmente, tenemos que Cero Latency va a abrir en Málaga el 5 de diciembre con la tecnología nueva, con ByFocus 3, tecnología inalámbrica, acordaros, el Wi-Fi 6E. Y como siempre, pues eso arrancarán ahí con descuentos, códigos. Y también está previsto que abran un séptimo centro de VR, o sea, desde Cero de Latency, en la comunidad valenciana. ¡Ole! Pues nada. Qué guay. Claro, cuantos más de cada vez hay más, eh, y cada vez hay más más sitios sí, en Bilbao, o sea, Barcelona miedo cuando cuando el coronavirus eh, peligraron, pero pero sigue en alza este tipo de centros. Sí, efectivamente, sí, sí, esa aparte que ya se lo está uno está jugando a zombies y la otra está pasando de todo, yo creo, ¿no? Por la, por la esa o parece que le va a meter un tiro a su compañero por la espalda. Tiene PT, PTSD, ya la ha dado, como a los soldados, la ha dado ya en la movida y ya no ya no sabe dónde está. Pues estos son los estos son los titulares ¿no? que, que teníamos eh, Yo tengo unos cuantos eh, Ha habido cosas un poco un poco tal eh, Hablando de HTC Vive eh, las, las tres ¿no? Las cosas estas que sacan Ha sacado un nuevo más Un nuevo una, un nuevo Cromo o algo sí. nuevo Y Me acordé de decírtelo esto que esto, es un, <risa> esto es un ñordo Como un piano de marketing Estas cosas no valen más que para que nos riamos de ellos Pobrecillos, ¿no? Pero tú te lo has buscado Si en vez de sacar el visor, lo que vas sacando es el tornillo De abajo, del IPD Que tal, y encima te juegas al despiste Pues que te den, porque nosotros no estamos para esto Lo único es verdad que siguen jugando Y pone que es un cambio, es un game changer Otro más Cada cosa que sale es un game changer O sea, yo saco un visor y digo, a partir de ahora la VR Se llama como digo yo Porque, pues, pues lo que sea Entonces, vale, HTC Que se creía desaparecida, HTC Vive sigue sacando cromos de estos. El día que saque un visor pues que de su visor compacto, aquel que decíamos Go Small o Go Home, que era eso que pusieron sí. la primera vez, sí. O sea, sí, por cierto hablando de go, pues... go, go, go, go Home y todas estas cosas, llevo una semana con esto, ¿sabéis lo que es esto? sí la eh, HTC by eh, Flow la Flow <risa> Pues llevo una semana con la, con, siendo una mosca Brander mosca, pues eh, Oscar mosca y, y os puedo decir que después de una semana O sea, no, dos semanas llevo ya con ellas Después de dos semanas no he conseguido que funcione No funciona ningún teléfono de los que tengo en casa Ni ninguno de los que tengo en el trabajo Ni tampoco funciona ninguna de las dos tablets que puedo seguir de Android Así que Joder. está la cosa un poco tiesa eh, y bueno, tiene, tiene una pieza que se cae sin una pieza ¿Qué tal? Que... Esto sí me lo puedes decir ¿Es, sí. es, ¿es cómodo tener eso ahí? es eh, No, no es nada cómodo Las patillas son la leche de duras eh, eh, Tiene una batería de 10 minutos 8 más o menos Es lo que dura Lo que sí que es verdad lo que sí que sí es verdad es que no se ve mal Se ve un screen door del copón Pero no no se ve esto mal No tiene un fob de, de, de demasiado eh, desastroso O sea es verdad que pesan nada porque dentro no tienen nada, porque menos que esto ya es, es nada. Y eh, el, lo interesante de esto, lo interesante, que es lo que me recorre por dentro, es que esto mismo, si tú aquí, y ahora voy a decir la palabra mágica de todas las noches, ¿cuál es? Si en vez de esto, un USB-C fuera un display fuera o HDMI, ahora de que caras de HDMI. También. Bueno, si fuera una cosa, algo que fuera, ya las tendrías. Tendrías una cosa que se ve bien. Una cosa interesante a conectar a un PC, a conectar a un Mac, a lo que te saliera de las narices. Hmm. Pero ¿por qué no? Porque no, les da la gana. Sí, no Tendrías que no poner como va? los deportistas, ¿no? Para que no salgan volando las gafas, algo ahí que se enganchen, ¿no? Por acá? Porque eh, eso quizá... no porque, No, es que esto te aprieta. Esto aprieta bien. A esto de aquí le pones un EGG, pues a lo mejor podrían haber jugado algo más. Porque estos son <ríe> 400 lereles Y por 400 euros. Bueno. El día que las hagamos funcionar, no sé qué tendré que hacer No sé eh, Habrá que comprarse un teléfono HTC, de eso existe, Los teléfonos HTC ya? ¿O no? Sí, no de hecho el... hicieron un pack Con su último no, no recuerdo qué modelo era ya. Pero había un pack de la mm. gafas con, el, con su móvil Bueno, pues ese no le tenemos nosotros y, y nada Un sistema que mola, pero que es imposible usarlo Así que, por cierto que cuando entras En el foro de HTC mola un el, el foro de HTC Vive Es como, <risa> es como el de Real o Virtual esto es una mierda, nos habéis dejado tirados, eh, nos prometisteis actualizaciones y no ha llegado ni una. Eso es el foro de, de HTC de esto, ¿eh? De Last Flow. Producto que lo habéis matado antes de sacarlo. O sea, que da una impresión súper chula. Donde tienes en la mano esto y dices, wow que, que bien se están preocupando y ese fue el, el anterior producto que anunciaron como esto nuevo que están anunciando claro Pero es que tú, a... fíjate <risa> o sea, sí sí que menudo menuda paliza nos dieron con el con el bote aquel te acuerdas la turra de sí, que sí. una botella de whisky dentro pues el, <risa> eh, nada un visor que de momento a mí no me ha funcionado y que luego eran todos renders ¿Te acuerdas? Era bueno, lo, bueno, no era o sea, esto, esto o sea, es real quiero decir que bueno, esto es la realidad virtual y yo vivo en, pero esto esto suena eh, de momento esto es lo que hace qué más eh, más cosas tengo qué más cosas tengo ah hombre hombre hombre Palmer Palmer ha hablado esta semana <risa> Palmer ha hablado esta semana para reírnos o sea para reírse en todos nosotros lo ha hecho eh, y ha dicho que ha sacado el visor el, el pro que por cierto le ha hecho mucha gracia al precio, ahora os cuento lo que ha dicho, pero que ha sacado este visor y le ha metido ahí tres explosivos en la frente, esas cosas que parece que salen disparadas, son tres explosivos. Él lo que dice que es un prototipo y que si te quitas el visor te explota la cabeza, pero que no lo ha activado, que no lo ha hecho, porque tiene miedo de que a lo mejor explote sin querer lo que tiene mientras esté depurando uy, me dejé un menos ¡Pf! claro, claro. No, no se me olvidaron en... poner el punto y coma Eso te iba a decir. no le has puesto tu coma no le has puesto un, un, un corchete de salida la función, pa, a la mierda, te explota la cabeza oye, es otra manera de verlo, si la cagas pues la oye, pues... entonces esto esto que nosotros no lo tomamos a broma porque claro si le conoces este es esto es su boda en su boda el tío se casó como, como con esta guisa ¿eh? <risa> y de, le de llevó de, cómo se llama Kirito era el protagonista? El Kirito sí Kirito sí. Eh, eh, y el dibujante o sea el, el creador de la serie le invitaron a la boda o sea que el tío ha dicho <risa> que como en Sora Offline en Aincrad si salías de Aincrad antes de lo que tenías que salir a la puñeta te ibas Claro, esto esta tontería, que esto es una no, broma, ¿no? O sea, no quiero decir esto. No, es... no, no esto, es, esto es verdad. O sea, el tío dijo que era verdad y estuvo poniendo las explicaciones. Me parece interesante. ¿eh? Pero me refiero que, que, que simplemente por por el aniversario de, de, de que se arrancó Sword Art Online en la serie, en el anime, claro, en el sí, manga. Sí sí. sí, sí, esto venía por, ¿no? por un montón por de cosas. Pero el tío es tan friki que los que conocemos todo esto nos reímos. Quien no se ha reído es todos los medios de comunicación. Ya, ya, sí, ya. Un visor que te matas y te lo quitas sea, ya salían todos los medios ¿tú eres? ¿Tú eres un o sea, Es que no se han leído absolutamente nada Y ese es el problema Que al final estas cosas Con todas las noticias que ha habido de meta Con todas las noticias que están habiendo de Twitter Con, con el metaverso que se está que se está despeñando por un barranco De repente esta noticia Tampoco nos hace ningún bien Entonces, bueno eh, Como sea, eh, Palmer ha dicho que, que los 1500 euros Le llevan El flash un, un, un déjà vu a lo que él vivió cuando sacó aquello y dijo el, el que iba a estar en 350 el ballpark. ¿Os acordáis la que nos trajimos con el ballpark? Ballpark va a estar en más o menos 350 y luego salió y salió más, salió a 600 euros. Y entonces la gente le quería quemar. En la hoguera, ¿no? pues, eh... Yo era uno de esos. <risa> Pues estáis viendo aquí, estáis viendo aquí, eh, dice Cuerdos, me lleva, me da flashback de aquel incidente y, <risa> del ballpark. dice un montón de, de medios de comunicación, dijeron que las RIFI iban a costar 1.500 basadas en, la, eh, en lo que ellos creían que iban a ser los componentes, que si sumabas los componentes deberían ser 1.500 euros. Pero él dijo que no, que 1.500 no, que iba a estar en torno a los 350 y ahí se agarró todo el mundo. Y luego no se lo, claro, se lo echó en cara que es un poco lo que le pasó a, a este hombre sí. nunca me acuerdo del nombre el de la PlayStation 3 cuando sale y dice y dice aquello de, de los 599 la PlayStation 3 y hubo y una revolución también que, que casi quema en un país entero claro sea, o sea, no la gastamos, ah, cómo no la gastamos los usuarios sí señor no aprenden a, sí. a, a hacer estimaciones muy por debajo de claro <risa> tienen, tienen que hacer como, como Pimax decirte que cuesta una barbaridad cuando va a costar solo 300 euros menos que no es, que no es nada en comparación con el precio final con el, el cristal, que va, va a costar un poquito menos y entonces la gente dice, ah, bueno, si solo son 1200 en vez de 1500. Bueno, que, que como dice cada a ver, que esto claro que no es real, pero que el tío ha dicho que no lo iba a hacer real, que no lo iba a hacer real porque le daba miedo que explotara. Eso está contado en su blog. Vamos que las fotos si y esto, no lo hemos leído el blog y lo hemos puesto, pero tampoco lo vamos a contar el blog entero. Si queréis leerlo, eh, ahí está el, el, el blog donde lo explica. Eh, pero bueno, estaría guay. Estaría bueno que, que te explota a más de alguno le podía explotar. Sí. El, te el falla alazamos. el wifi. <ríe> a, la mierda, a, la mierda, a la cuenta, te falla la cuenta de meta. No tengo cuenta de meta, 3, 2, 1, no tengo. <ríe> Chorrillo. Enlazamos con. ¿Con qué quieres que enlazemos? Porque yo no quiero contar mucho más, porque tengo cosas, pero quiero enlazarlo con algo. ¿Nos tiramos a la piscina con, con lo que hablamos? Cosa. Hablamos de meta, Venga. ya que estamos hablando de meta Venga Vale, tengo que esperar a que Ramón me diga que sí Si no, no <risa> Vale, semana negra Semana negra del metaverso Mark Zuckerberg Dice que es el responsable, el pobre hombre se le ha quedado una garita Os enseñamos la garita que se le ha quedado Dice que es el responsable mientras la empresa se prepara para los despidos masivos 11.000 personas se van a ir a la calle De las cuales yo no me creo Que esos 11.000 tengan trabajo al día siguiente Porque Todo esto Forma parte de una gran, gran, gran caída no? Las empresas tecnológicas se preparan para un invierno de despidos O sea, la cosa está tiesa eh, Twitter acaba de despedir a 4.500 personas de los 5.000 y pico que tienen O sea que, que vaya eh, Temporada muy chunga eh, No solo por el metaverso También eh, la cripto Ahora ahora hablamos un momento de, de lo que ha ocurrido el, eh, toda la semana empieza en estas cosas que nos gustan, o sea, que le gustan tanto a los americanos. Se echó a llorar este pollo en directo. Se echó a llorar. En, se, en septiembre, Snap, que es aumentada, también despidió una quinta parte de su plantilla. O sea que, como dice, está pasando. Sí, sí, sí. mes hmm. mes Mes negro. Eh, Jim Kramer, que es este calvete de aquí, se echó a llorar porque le dijo a mucha gente que metiera dinero en meta. Y cuando bajó, pues claro, el tío dijo: la he cagado. Ups. Ups, y cuando mm. se habla de dinero La cosa se pone mucho más peliaguda No es que he perdido la ilusión no He perdido todos mis ahorros pues ¿Contra quién vas? Contra el que te lo ha dicho El que te lo ha dicho es el calvo este Así que el tío lloró preventivamente De la paliza que le iban a meter eh, Entonces, eh, claro Esto, llevado a A la reflexión eh, Ryan sul que es un tío muy conocido Dentro de también la, el ecosistema De esto eh, Yo esto lo voy dejando ...para una pequeña reflexión, ¿no? De ¿Por dónde vamos? Porque el metaverso forma parte... ...la realidad virtual forma parte del metaverso... ...y el metaverso forma parte de todas estas empresas... ...vale, dice... ...la caída de las criptomonedas... ...se parece cada vez más a un invierno nuclear... ...me encantan estas cosas... ...el invierno nuclear criptográfico... ...blockchain está ahora manchado... ...y eso es verdad... ...quise irremediablemente ...y los metaversos basados en blockchain... ...están manchados por asociaciones... ...el problema... ...de cuando empiezas a llamar a las cosas... Eh, de una manera y las empiezas a enlazar sí o sí con tecnologías que cuando a una le va mal le va mal a todas las demás. Va mal en cadena, sí. Eso es. Porque, y lo interesante es lo que dice al final, estamos llegando rápidamente al punto de que el público general no tecnológico. huirá en dirección contraria cuando se mencionen las criptomonedas, el blockchain o los NFTs. Ahora que vosotros estos robianos, alguno de vosotros os la traerá al fresco. Para gente como Julio Para gente que vive de desarrollo Para gente que vive de empresas Levantando para sus ideas eh, Y sus negocios Levantando dinero Para poder vivir Cuando te sientas ahora con un O sea, tú eres desarrollador Y te sientas con alguien que te va a poner dinero Con alguna empresa que quiere hacer su historia mmm... Ya no es tan fácil O sea, esto sí, afecta muy... a la vida real Nunca he, he, he contemplado el, Las criptomonedas O el NFT como modelo de negocio En ningún momento Pero precisamente como lo han asociado Mucho a la palabra metaverso Que odié cuando se empezó a popularizar Y todo el mundo hablaba de metaverso sin saber lo que era Y se ha mezclado con esto Es ahora cuando, cuando hay problemas En plan de metaverso Pero esto es, esto es malo no Esto claro. esto acabáis de echar esto... a 11.000 personas no en meta Y Twitter se está yendo sí. al carajo y está relacionado, relacionadísimo además con NFT, con criptomonedas en, en, la, en el imaginario de la gente, entonces es un problema, sí. Claro, porque como por ejemplo, lo, lo segundo que dice Sulf, dice los errores de meta están afectando negativamente la impresión que el público en general tiene del metaverso, si antes eh, la gente no sabía lo que era el metaverso ahora sí lo sabe, ahora sabe que es algo malo antes no sabía lo que era pero ahora sabe que es algo malo. O Se ven que es humo como... que es claro. lo, que, lo que ha sido Claro, claro, claro, claro. Bueno, la gente está viendo esa, esa, esa lo que es pues una publicidad. Nada. Por vas a coger el autobús y tienes la publicidad y del metaverso, el impacto será real, ¿no? Esto que, claro, que es al principio. Eso es, eso es. Vamos a ver, el, el, el, en el mundillo hay dos dichos, ¿no? Que si le dices a alguien la palabra metaverso te puede contestar, ah sí, metaverso es solo Horizon Worlds y porque es de meta, ¿no? es eso que está haciendo meta y la segunda, si sabe algo más del tema te dirá, ah, bueno, consiste en las plataformas basadas en blockchain, cripto y NFTs por ejemplo, Box, el Somium, no o sea, estos son los dos tipos de personas porque el tercero es un robiano, que primero te escupe, cuando dice metaverso te escupe ¡eh, deja de venderme mierdas! y luego te y luego dice, pero si todavía no se puede porque el Qualcomm XR2 no tiene los hercios suficientes como para llevar y entonces ahí te pega las daesas y, y dices, ole Tú sabes lo que es el metaverso, pero en general La gente la gente solo sabe que se cree Que el metaverso son estas dos cosas, entonces van asociadas Una a Facebook, mal O sea, meta, otra a blockchain Mal, ¿por qué es malo? Algunos de vosotros de aquí, a lo mejor eh, Esto es Crypto.com El descalabro de Crypto.com De esta semana, Crypto.com Estaba viendo la Fórmula 1 hace un rato Y todo el circuito era Crypto.com O sea Madre mía madre mía, tú lo has dicho, eso es lo que va a decir el próximo eh, tal entonces eh, y, y cuarto dice estamos entrando en una grave, recesión mundial despidos masivos, casa de personal combinado con una inflación disparada o sea que vamos a seguir viendo el caos el desorden y la agitación eso es real o virtual el caos, el desorden y la agitación si todo eso lo unes se te queda esta cara esas ojeras que parece que le han soltado un guantazo um, Pues la carta Que tú la tienes Ramón eh, dio una charla Esto está sacado de la sí. N Si quieres si sí. sí. Di las frases que tienen, tienen sí. Diga, sí. Sí, sí, pues bueno Como hemos dicho el 13% de la plantilla Que son más de 11.000 empleados Y claro, él dice Quiero responsabilizarme de estas decisiones Y de cómo hemos llegado hasta aquí sé que esto es todo duro para todos y lo siento especialmente por los afectados y claro, hablan de que al comienzo del COVID pues se movió todo rápidamente a lo online el auge del comercio electrónico pues ellos tenía unas previsiones que finalmente no, digamos que cuando se ha pasado todo este tema pues habrán vuelto un poco a, a ...a las tendencias que habían antes de, de la pandemia, ¿no? Sí. Y claro, dice, no se ha producido como yo esperaba... ...no solo el comercio online ha vuelto a las tendencias anteriores... ...sino que la recesión macroeconómica, que es lo que comentaba hace un momento... ...el aumento de la competencia y las pérdidas de la señal de los anuncios... ...han hecho que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo que esperaba... ...me equivoqué, ¿no? Y no volverá a pasar, ¿no? <ríe> Asumo la responsabilidad <risa> por ello... Eh, ...en este nuevo entorno tenemos que ser más eficientes con el capital hemos destinado más recursos a un número más reducido de áreas de crecimiento prioritarias y esas prioritarias son la IA, las plataformas de anuncio y negocio y la visión a largo plazo del metaverso o sea que parece que, bueno ya lo dijeron ¿no? en la última reunión con inversores que, que el año que viene iban a meter dinero en, en, en ello, ¿no? el metaverso, seguirán ahí y se hemos recortado los costes en toda la empresa y, y bueno incluye reducción de presupuesto y también el, como dices la huella de, de física por ejemplo si hay trabajadores que están más tiempo fuera por pues escritorios compartidos y cosas de estas que, que irán implementando y luego dice, aunque estamos haciendo reducciones en todas las organizaciones tanto en la familia de aplicaciones Family of Apps como en Reality Labs que es donde está la VR y el, todo lo que nos entonces, interesa realmente algunos equipos se verán más afectados que otros entonces bueno la contratación se congela por lo menos como mínimo hasta el primer trimestre del año que viene aunque irá viendo cómo está la situación para ir impulsando más o menos y dice fundamentalmente estamos haciendo todos estos cambios por dos razones nuestras perspectivas de ingresos son más bajas de lo que esperábamos a principios de este año y queremos asegurarnos de que estamos operando de manera eficiente tanto en la familia de aplicaciones como en Reality Labs y luego termina diciendo que creo que hoy se nos subestima profundamente como empresa y luego habla de que eso que son millones de personas trabajando en servicios para conectarse y dice estamos liderando el desarrollo de la tecnología que definirá el futuro de la conexión social y la próxima plataforma informática que es la AR, todo esto lo que siempre ha hablado Zuckerberg, dice hacemos un trabajo históricamente importante y estoy seguro que con el tiempo si trabajamos con eficiencia saldremos más fuertes y resistentes que nunca desde esta crisis ¿no? eso es un poco lo que esto es lo que esto es lo que dice esta mañana bueno hace hace no hace dos hace dos días perdona. esta mañana salió publicado esta mañana salió publicado en radio y televisión española el mundo virtual a correr a la Zuckerberg en la realidad el metaverso se congelará y habrá que dejarlo reposar esto eh, me llamaron yo salgo en esta entrevista salimos real o virtual salgo yo en representación porque no podemos salir todos a la vez pero eh, y entonces eh, sí. Eh, eso, es un poco, me ha encantado la foto que han elegido dice un conductor dice adiós frente al logo de Meta, este ha ido, ha ido a trabajar y le han dicho te das la vuelta y adiós y ha dicho, ay <risa> ahí os quedáis a mí me lo raro es que no salga haciendo así claro, debería <risa> haber salido <risa> haber salido así, os voy a decir lo que es el, lo que es el Meta. eso gente que se puede ir a la calle pues eh... <risa> pues este, este a este le van a, se lo van a decir este se va a, va a salir de allí Con todos los cables <risa> Por la puerta Con, con, con eso eh, ¿por, qué? ¿Por qué? A ver, una, una reflexión eh, Reality Labs Estos que están ahí trabajando Reality Labs va, Sacan Quest 3 El año que viene No puedes parar Quest 3 ya no lo puedes parar yo tengo miedo del Quest del Ques 4, porque Quest 3 ya está fu funcionando. Si el, si el Black chat este tenía ya hasta los caps... O sea, eso ya, ya, está ya está en las fábricas haciéndose, con lo cual. Y luego está el FOMO, el fear of missing out, ¿no? El, el, el, el cuidado que nos despeñamos y si paramos, ¿no? O sea, eh, Facebook Meta tiene que seguir metiendo pasta porque como tienen que descubrir el próximo cacharrito que mola. Porque si no, sí que se van al carajo. Entonces, si tienen que meter pasta ahí, yo la pregunta es. Si, si vas a meter pasta aquí, en Reality Labs, pero tienes que meter mucha pasta en reorganizar tu negocio, Instagram tiene que dar dinero, WhatsApp tiene que dar dinero, Facebook tiene que dar dinero, suía tiene que dar dinero, eh, ¿dónde va a dejar de meter dinero? Pues en Quest 4. Mm, ese es mi miedo. Mi, ese es mi miedo. Entonces, bueno, lo sé. Eh, yo ahí dejo la reflexión. Alguno de bueno, estos pues, este año no se cae Pero el año que viene sí que se puede caer Yo no creo que dejen de... Ya lo dijo él, en, en la reunión con inversores Que el año que viene incluso Irían más a saco con, con, con el metaverso Pero tú no has visto la cara Ya, ya lo sé, pero, pero bueno Esto lo iremos viendo porque aquí las cosas se dicen sí. Y siempre la situación es la que hay Y fíjate el movimiento que han hecho ahora De, de incluir Resident Evil 4 Y bajarle 50 euros ¿no? Hasta final de año, acuerdo, Porque yo creo que también pues el mismo lo dice ¿no? que está entrando más competencia aunque quizá también se refieran por TikTok y tal pero oye en la VR también tienen competencia ahora tienen un visor ahí con pico 4 también dándole guerra al menos en hardware <risa> ya el software es <risa> otra historia que poco a poco tendrán que ir mejorando desde pico que ahora lo comentaremos uh, claro y, y no hemos contado una cosa dice... perdona Julio tío. Nah, que, que re realmente también el, el, el desarrollo la investigación y el, el, las posibilidades que, que pueda tener los próximos cascos de VR van ligadas también a lo que quiera hacer Qualcomm en realidad porque no tienen capacidad para producir sus propios chips entonces tienen que, que recurrir a, a otros fabricantes y en este caso es, es Qualcomm así que dependen también un poco de los avances que haga Qualcomm eh, para lo, la, los próximos avances. Sí, eh, a ver si el programa que viene hacemos un listado de... Porque ha salido un, un tweet de una persona que se ha dedicado a, a mirar todas las características posibles que podría llevar Apple. Eh, eh, hay algunas que están incompletas, está bien, pero hay algunas incompletas y hay unas cosas que molan muchísimo sobre la ultra... ¿Cómo es esto? El ultra wideband, band, la, la super banda ancha de, de ondas que permite hacer un montón de cosas eso no estaba en ese artículo y creo que lo podemos hablar lo vamos a dejar para el siguiente porque si no se nos va el programa de Madrid el, sí. saltamos saltamos a hablar de, de la fumada o no sí sí Pimax no supongo que estás no consigo o sea después de la cara esta cara de, de de meta diciendo esto es lo que podemos hacer luego tienes a estos que estos sí que son los del sujetame el cubata que me da igual lo que sea lo vamos a hacer todo, de momento esto ya no no, no, no, no vende sumo vendes cacharritos eh, o sea, es como un decomiso yo cuando era pequeño vi una cosa en mi casa, que se, o sea, en mi barrio se llamaba decomisos, que era antes de Amazon y todo eso era una tienda que vendía cacharritos de mil tipos, podías comprarle desde una para pa afeitarte o podías comprarle una radio de esas que, que va con casquitos que llevan los señores mayores o, sea, o relojes o tal, o sea, este, este ha montado una tienda, lo que viene es una tienda de chinos y no, no, de, o sea, no, no, no me estoy metiendo con ellos, pero sí como tienda tienda de caos, tú entras en una tienda de los chinos y tienen las cosas tiradas por ahí y, y, y, y tiene mil, mil cosas, ¿no? a cada cual no, no sabes si llevártelo o no porque hay cosas que no sabes ni para qué se usan entonces esto es toma y búscale tú lo que quieras hacer es, es como si Nintendo, cuando presentó La Switch, hubiese presentado Nintendo Labo, hubiese presentado la claro, Todos o sea, todo, todo los accesorios que han, que han ido sacando Todo, todo a la vez claro, Es súper eficiente, también te digo En vez de hacer cuatro mm -hmm. conetes distintas ¿verdad? Haces una coneta y venga, pa, pa, pa, pa, pa Todo, ahora ya se va sacando el carrito Como en el supermercado, esto, y esto, y esto, y esto Y, esto, y ya está Aquí tenéis sí. El primer metaverso, el, el primer es que tiene huevos. El primer sistema La de entretenimiento del metaverso. Es, en vez de Nintendo Entertainment System, Metaverse Entertainment System. En vez de NES, MES. MES. MES. <risa> <risa> eh, bueno, el, el, el otro día hicimos un programa especial, el miércoles. La verdad, mucho tiempo, además. Pues estuvimos ahí de noche, nos, nos hinchamos a hablar. Bueno, tampoco mucho, pero sí que es verdad que hablamos todo lo que sabíamos. Porque os dije que íbamos a preguntar a ver qué nos contaban esta imagen es nueva no, no salió en el, en el directo y sí que aclara pues, pues eso lo que ya intuíamos ¿no? que hay un portal view que lleva el view normal y que son lcd o sea ellos vendían el culet pero no todos los modelos son culet hay un modelo básico que es el que vale solo la el portal vale 299 pues con el visor el portal view te cuesta 449 dólares 8 gigas de RAM, 128 gigas de almacenamiento, el 4K LCD. ¿Qué? El resumen, no, que no es <risa> Ese de el, Ese sí. es el, el resumen, el titular. Se ha y luego el Coulet View te lleva más batería, parece, porque lleva 4.000 más 6.000 mAh. Los 4.000 creo que eran los, los. Bueno, no recuerdo cuáles son los de la tablet. O sea, los de la tablet, los del no Portal. Sé. Pero la cuestión es que suma lo que, la que lleva de la espalda Sí, esa también suena que era con los 4000 mm. Más los 6000 que lleva detrás Para el contrapeso Y entonces el Portal View no lleva No lleva batería trasera parece Es más sencillo Eso es Por lo menos lo yo entiendo ahí 10.000 mAh Y esto me ha durado Me dura 15 horas o 20 horas ¿Para qué quieres 4000 más 6000 pues eso, yo voy a comentar las cosas de VR Porque el resto de cosas No es nuestro ámbito O sea, quiere decir que una consola Android Y una Switch Y una InstinctX si y le pones el PC Que luego sí que lo vamos a comentar Pero, y el, bueno, bueno voy, a, voy a seguir, solo decir que les preguntamos Oye, entonces va a haber cuatro visores y nos dijeron, está incluido en la tabla que os, que, os, que os pasamos, que es la que pusimos en el directo. Que os acordéis que serían cuatro visores. Pues sí, parece que hay cuatro visores. Cuatro. Ahora bien, dice, los visores se irán presentando paulatinamente, salvo el precio que publicamos en Frontier. Los demás temor, temporalmente no se han anunciado aún. ¿Vale? Esto es lo que nos han respondido. Y luego le, les pregunto por el que vimos el precio que, y que incluía el portal view como ha puesto hace un momento Oscar, que incluye los controladores, el visor y nos dijo que todos los cascos de RV o sea todos los visores son actos para lentes intercambiables bueno que sean actos a que se pueda finalmente eso ya lo veremos pero oye eso es lo que nos, nos dicen no hmm. luego le preguntamos sobre los mandos de movimiento que el tema de meterlos dentro y tal nos dijeron que, que próximamente comentarán más ahora voy a decir varios próximamente que yo creo que se resolverán o deberán resolverse este martes que arranca el kickstarter que es 15 de noviembre, pero mira un detalle muy curioso aquí, que no sé si os fijas tiene el directo, pero vas a meter los mandos pero vas a tener el stick en el mando izquierdo más abajo y en el derecho más arriba, eso lo porque está como 20, está como 20, 20, el mando 20, está, ah, yo no me, no me di cuenta, está como el mando del equipo 360 que tiene el stick más ¿sabe? como más sí. abajo, ¿no? Pero en VR sí, no tiene sí, sí. sentido o sea, Y además aquí que podían haberle perfectamente Dado la vuelta al controlador Pues no entiendo por qué no lo hacen O sea, se le puede dar la vuelta Y, y al darle la vuelta es exactamente igual que el otro Porque te van a te van a vender un accesorio Que es a largo de, de pulgar Iba a decir otra cosa A largo de pulgar Entonces hay un pulgar que lo tienes que alargar es... Es, es curioso No sé, cómo lo mismo luego te da igual Y me dicen, pues si es verdad, sí. no pasa nada pero bueno es curioso y luego tenemos que... si el, le preguntamos si el mini PC station que tienes por ahí las características que es una MD ¿sabes? Sí, el dog sí, sí, no, el dog no el, el este 6, es una 8, MD si, es, este. sí, tecnología de RAM, un terabyte de SSD WIFI 6E, batería... esto es lo que nos convierte, en lo que es la, el Portal en sí el, el dispositivo de juego 2D nos lo convierte para jugar como con Steam Deck a PC o luego aparte con un PC aparte por streaming, cable y todo esto no sí. pero la cuestión es que le pregunté si esto iba a poder ejecutar juegos de RV para de PC no sí. y me nos dijeron que próximamente o sea de momento ni si si no cuál es la fecha prevista de envío de portal y sus visores VR? y dijeron que aproximadamente en enero o febrero a ver en qué queda la cosa luego le preguntamos también cuál sería el peso con esto metido en el visor y tal porque eso también hay que saber aunque también es verdad que no, el peso no lo dice todo el reparto de peso es lo importante pero nos dijeron próximamente cuál es la resolución exacta por ojo próximamente del IPD nos dijeron que es como Quest 2 en el sentido que tiene tres posiciones de, sí. de fijas que se veía en el trailer pero era por confirmarlo y luego del tema de, de sí de, vale, sí del, del tema de precios y demás bueno, que en el Kickstarter no sabremos y si se va a vender en Amazon o, o otras tiendas ¿no? Y nos dijeron que sí. Pero no de entrada. Esto está planeado. Ya sabemos cuándo. O sea, ya veremos cuándo. Ya, bueno Y eso está eh, eh, ahí lo que nos han dicho así de, de cosas que nos comentamos el otro día. Y, luego, oh, es eh, que ladrillo con, con la pantalla está Es que este tío se, se, se tiró. <risa> es, este tío, pues eh, a lo mejor es un hombre impedido, ¿no? Porque todas las imágenes que sale de los meses salen en la cama. Sale aquí. Sí. Luego creo que hay <risa> otro en la cama con las gafas puestas. Eh, sigue Sigue sigue en la cama, tiene una cama, la aprovecha muy bien, eh, luego ¿verdad? está en la cama, Mira, este estaba aquí que esto, esto aquí es, es... donde, donde no, no parece un render, esto parece como si hubieran cogido el Daydream View, es que te iba a decir exactamente igual, es la misma tela del Daydream es la misma, sí es, es, es la de los cojines, eso que tengo yo ahí en el, en Ikea venden un cojín igual el, el, con, las, con las cuatro cámaras eh, a ver, el otro día ya hablamos un poquito de, de, de lo que era esto es verdad que ellos dicen que el móvil el móvil no está optimizado, que las consolas tampoco están optimizadas, que lo más optimizado tiene que ser lo que lo que digan ellos, que tiene 32 botones la consola, que la gráfica es la leche en verso, pero bueno, a mí lo bueno, que lleva lleva wifi 6E, por cierto, ¿hay algún router 6E que no valga que valga menor de 500 pavos ahora mismo? No, no, Yo no, no, no lo sé. Porque lo único que son las PCI que le puedes meter, que esas están en 150 euros, 100 euros, pero no hay un router. Bueno, eh, yo lo, lo he mirado hoy y, por caso, y no, y no, y no. El, bueno, que si las cámaras, que si el visor, que si los mandos, que si, espérate que ahora le meto micro, oh, mini HDMI, mini HDMI que está fuera de toda norma dentro de la VR. Pero vale, eh, lo, lo, lo daremos por bueno que si, Claro, eh, el a Creo que era HDMI claro Pero claro, a mí, ¿sabes lo que pasa? Que, que, que cuando estábamos viendo el evento Y dices, ah, cómo puede molar, ¿no? Porque tiene tiene capacidad para, para enamorar a tanta gente Distinta que alguno lo, lo acabará comprando dentro del espectro Pero si luego te vienes y empiezas a ver Que estimos eh, Podría estar utilizado para consolas portátiles Con el 6800U Que es el mismo ladrillo que este el 6800U mm. Y te das cuenta que ya hay consolas que lo llevan Es verdad que esta vale una lana 1.389 dólares el... Esa sí que lleva 32 claro. botones sí. El GPD Win 3 El GPD Win 3 ya existe También lleva un, un, un Chip de portátil dentro El, el mismo que, que, que dicen ellos eh, Si lo veis, además este tiene Tiene más de 32 botones, porque tiene un teclado como la BlackBerry El, el... Además están saliendo otras Van a salir pero más Pero claro, eso, eso son Consolas para jugar en, en plano Y lo, lo que ellos venden es un cacharro Aparte que te tendrás que comprar Que no está incluido en la consola Claro, pero a, a donde yo voy es que Ya viendo este tipo de consolas Donde llevan incluido el propio AMD Que lleva la cacharra afuera Que necesidad había de meterle un XR2 A un dispositivo así Y no haber cascado este dispositivo No haber hecho ese visor Con este chip Claro porque no. probablemente les habría costado más de mil euros el visor claro es, no. es, la, es el, el, ya, bueno. el problema porque los sí. únicos que se pueden permitir un, un dispositivo barato con este tipo de procesadores es valve y por porque claro sí, sí donde sí. ganan dinero es en el software claro. lo dice lo dice juan ¿no? eh, una 6.800 u es una radio 680 que aparece una 1050 vamos a ver si, si tú puedes meter ese chip dentro y hacerte una consola potente para poder tirar con juegos de Steam VR tipo Stream Deck del tirón y luego meterla y decir y además vas a poder jugar a ciertos juegos VR que tienen mucha más potencia con un XR2 con lo cual vas a poder ajustarte más pero a lo mejor, bueno, pues ya, ya, ya veríamos ¿no? o sea, a, a, a donde voy es que hay, hay una sana competencia allá donde porque estáis viendo que hay más consolas todas estas tienen dentro, es el chip ese ¿no? por no decir por no decir que luego tienes todas las otras consolas, espérate que las estoy buscando, que viven del retro. No, porque estás hay un puñado de estas. Pero un puñado. Pues estuve yo mirando para comprarme una. Entonces. Mmm, no lo sé. Yo estoy. Estoy con mis dudas. Porque es verdad que, que hay mucha posibilidad ahora mismo de hardware. Como para confiar en un hardware nuevo. que no sabes qué recorrido va a tener. En un Kickstarter nuevo. Eh, con una cantidad de, de Cosas que luego los desarrolladores También tienen que aceptarlo Quiero decir que es un proyecto a tan largo plazo Sabemos lo que cuesta que un desarrollador Modifique un juego para ti Y cree juegos de la nada en, De cero Para estas, no. este tipo de, de hmm. Entonces me parece que es tan a largo plazo Lo que están montando Que sí. se, me, se No sé, la verdad por, por la parte es, es un, de, un poco de, de, de raro o sea, yo sé que o sea, solo me interesa la, la VR, ¿no? Entonces, claro, volver a tener que meter algo como antiguamente con Gear VR y Daydream, que era el móvil en su momento, ahora no es el móvil, ¿vale? No es algo que, que le gasta la batería a lo que tú usas luego, ¿no? Pero aún así, no no es una idea que me, que me termine de convencer, porque va en contra de lo que dije el otro día de, de la ergonomía, ¿no? Y estas cosas que puedes optimizar si lo haces pensando ya en un, en un visor solo, ¿no? también acabamos de ver el tema de los, de los, de los sticks que esté más abajo y tal y que esté a distintas distancias pues quizás es una tontería o no habrá que verlo cuando lo podamos analizar pero claro, yo en ese sentido hubiera preferido que Pima sacara un visor pues más locos no también es verdad que quizás luego lo compramos cuatro gatos pero joder yo me gustaría también un visor pues eso, como hablamos con pancakes solo los PC y ya está ni, ni ching ni nada Métele shock pensados para eso Como va a hacer PlayStation VR 2 Que no va a llevar juegos tan pues, malos, ni, ni lejos eh, Pues sí, mira esto, esto es una página de, del artículo que tenemos en Real o Virtual Explicando lo que es la realidad virtual Para gente que era nueva Y para aquellos periodistas que hay veces que nos llamaban Oye, ¿esto de qué va? Pues te ves esto Y ahí justo hicimos un montajito que decía Huye de cualquier visor en el que tengas que usar el teléfono móvil Como pantalla Porque forma parte de una época pasada Y no representa la calidad actual uh -huh. de la experiencia virtual pues claro, si alguien se lee claro, y claro. luego ve Pimax, a lo mejor dice, en realidad o virtual sois unos gansos, no tenéis ni puñetas. Pero está idea". escrito bien el teléfono móvil. Porque el teléfono sí. móvil no tiene, no tiene posicionamiento 6DOF ni nada de esto. A ver, que hay, hay, hay por aquí, está ejerciendo la soberanía popular del chat, quiere, quiere un voto. Venga, pues poner ahí eh, Pimax, los que lo compráis. Y los que no, ¿qué ponéis? ¿Qué ponéis? Pues no. ¿Sí pues, o no? A ver. No. Los que sí, Pimax, así hacemos da. Y los que no, ponéis una mierda. ¿Cómo que una mierda? Joder, no o sea una mierda. una mierda. Sí o no, ya está. Si lo compro y no, no lo compro. Claro. Eso es. Eso es. Eso es. Eh, Pico no. Ya empezamos. Ya, ya Claro, pues lo que es. Pimax, no, no, no. Joder, macho. Anda que. Luego, claro, esto es lo de la, de que Somos el medio... Fuimos el medio oficial. El siguiente día no vamos a ser el medio oficial. Claro, yo creo que no. Sí, si fuera mainstream. Toma claro. Pero quiere... A ver si ahora vamos a empezar con las condiciones. Digo, con las condiciones aquí. Ok, display. El único que me ha hecho caso. Una mierda. Muchas bien. No, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no. Es que no, también no. que sea un Kickstarter Joder. también tira para atrás a mucha gente. Porque ni ni no de lo digo que... José Pablo, muy bien. Venga muy ya. Específico. Kickstarter, yo... no. Bien. Yo hasta que no haya review de Oscar Que lo meta en el laboratorio Y vea cómo se ve la pantalla Y cómo es cómo se limpian las lentes Y, y esos problemas Que aparentemente pueden tener eh, Yo no yo no digo, nada. Yo me no gusta digo esto. nada No, pero es buena idea Eso es como no he leído nada tuyo Pero te sigo ¿No? Es, <risa> es, es, eh, no, pero es buena idea ¿En qué quedamos? Si es sí, es sí Y si es no, es no eh, Mainstream, me refiero a jugador casual Póngame dos para llevar, Omar lo llevas claro, pero dos, de porque son cuatro visores. Tendrías que ponerme dos de cada uno, o sea, ocho, o con los cuatro visores. O quieres solo dos. A ciegas, no. Está claro que, que acabamos de hacer eh, que, que se va. Oscar está obsesionado con centralizarlo todo. Hombre, eh, un hater. Sí, efectivamente. Un hater. Eh, Manuel Benmonte, no. Rafa, no. Juan, no. Joder, esto parece el Congreso ahí cuando votan. Eh, sí, no. Es no. que en verdad no aporta no, nada sobre, sobre Quest para v, solo para VR. Y puede tener inconvenientes. Entonces, ese es el problema eh, que, que, que, que le, le veo. Pone. Vale, vale pula, que, eh. que quieras tener una, una consola portátil es que si tú quieres tener una consola portátil Y un casco de VR Tienes tu móvil Al que le puedes comprar un, un mando Que te cuesta nada Y el móvil ya lo tienes Y luego aparte te puedes comprar un Quest Y en total ese mandito para el móvil Más el Quest equivale en precio a la versión barata no bueno quizás de, de, del view que tampoco es entonces realmente no veo que, que aporte mucho sobre las alternativas que ya hay en realidad que que puedes tener si te gustan este tipo de cosas de consolitas portátiles y tal y jugar con el móvil a emuladores o a, o a, a juegos por streaming o lo que sea no veo que aporte mucho y ya si quieres jugar a juegos de más calidad, encima te tienes que comprar, o sea, de, para hacer streaming a la, pan, a la consola esta grande, el, el otro cacharro que costará una pasta, seguro, vamos, costará... Ponle mínimo, mínimo 500 pavos a, a, al, al mini ordenadorcito ese, que no, no han dicho cuánto cuesta. Bueno, eh, pues... Eh, si alguien entra en el canal ahora mismo y ve que tenemos, yo lo de meter y sacar no lo veo... A lo mejor se piensa que el canal va de otra manera. A ver qué ponéis en el chat, que luego nos banean de todos lados. Organización. Bueno, a ver, eh, a ver. Yo, yo lo que he visto por ahí de opiniones es como estáis hablando ahora, eh, hay gente que le parece buena idea, pero que eh, no se mete en un Kickstarter ahora mismo y tal. Entonces, pues bueno, habrá que verlo venir y a ver si con suerte podemos analizarlo antes de que acabe el año. Eh, mola esto. Y también. Wow. Y también con suerte pues lo sacan lo sacan adelante sale adelante viene el Kickstarter ¿No hubierais preferido un casco tonto con lentes Pancake y que el tema de esta Standalone fuese opcional en plan como un módulo que le pones si quieres tener todo el tema de Lo he dicho antes cuando estaba mirando decía eso que joder que yo esperaba con un FOB así como decían el de 140 es Pima soy son este el visor pues hazlo así con 140 FOB diagonal un y exacto es como tiene Oscar y, y tu cable ahí y tal y, y Incluso el cable se puede quitar Y si quieres le pones el Wigic Te compras el accesorio para inalámbrico Si lo quieres y ya está ¿Qué ni ¿Qué mierda? Mm. Métele a este un display Porque tiene dos pesetas Y <risa> no, ya lo tienes Si que... es que ya lo tienes <risa> ya... Si es que está construido si es que, si es que no Es mejor hacer pistola de plástico con leds <risa> pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues pistola de plástico con LEDs y, no es ese y... público el que buscan, correcto, sí, vale. Estaban hablando que van a ir a. O sea, esto realmente está pensado para quien le guste jugar en el móvil. Yo no lo veo como la VR, lo principal aquí. La VR es, pues, oye, me he comprado esto y tengo la opción, ¿no? Pero es que así. a quien le guste jugar en el móvil, le gusta jugar en el móvil. O sea, Eso en es. verdad van a, a por el público que le gusta jugar a, a cosas en plan en consolitas. Que es distinto al de la gente que le gusta Jugar en el móvil Las consolitas, a mí me gustan las consolitas para retro Como como decía Oscar que, que, que estaba buscando eh, Para jugar por streaming a juegos de PC Por eso tengo la Steam Deck Porque porque mola No porque pero, y, pero, y... Pero, no te vas a ir a la, a la consulta del médico Y mientras estás esperando No vas a sacar la consola Sacas el teléfono y juegas en el teléfono es. Y estás en el autobús y juegas en el teléfono No vas con la consola a todos lados porque ya son otros cacharros no, si, yo, si yo opino como tú Oscar Lo, lo he dicho juegos de móvil os pues ha dicho el móvil pero bueno quería decir como estáis hablando vale eh, oye por cierto que el flow sí tiene 6 f eh que, estáis, que, que sí que tiene está, dos cámaras delante que tiene dos cámaras no se ve aquí porque esto es la hortera del copón pero tiene aquí una tiene aquí otra, y tiene otra sí se otra. ve sí se ve tiene 6 DOF, f o sea que que está hecho está lo bueno. que no tienes mandos pues a lo mejor sí, HTC se ha dado bueno, cuenta tiene uno, tiene y lo que, pero que va a sacar tiene uno, no vale eso. para yo estoy convencido que, que que el siguiente visor de HTC es esto con DisplayPort yo creo que no, porque la imagen que has puesto tú es de la parte trasera vale, y empezó. parece que va a ser tipo focus, ¿no? Por el tema de, vale, de pues eso vale. que lleva o sea, detrás. Esa foto puede ser cualquier cosa. Puede ser la, la esponja de delante. Una esponja super fina e incómoda. Sí, sí. Ojo, ojalá, ojalá, ojalá una pegatina que con el... O podría ser el agujero de, de, de, del, del altavoz. De... <risa> el agujerito del altavoz. Bueno, eh, mira, esto es lo que ha, a mí esto es lo, lo más constructivo, sacar un Pero Nintendo a ver, estás hablando 16, ahí del chat, las... del display por y de Valve, si, sí si sí, sí, tiene su tienda de contenidos ya, por eso digo que tenía sentido también. Yeah. Y HTC bueno, tiene su tienda también, tiene su este Viper por sí que, Infinity. Este sí que estaba viendo eso de meter, meter y sacar. Por la, por la, porque, porque la mano esa ahí por donde está, mirando hacia arriba. Bueno. Eh, no la semana que, viene, no, la no, semana no, que no, viene Hablaremos más Porque seguro que el aquí que te habrá más noticias Entonces si os parece Vamos para adelante Yo lo que Perdóname Pero lo que sí me compraba Y me lo compraba ya Es esto Porque además esto es portable Esto sí que es portable <risa> Te compras el, el S Y vas con la cacharra Esta enorme A todos lados Que no mola Esto es lo que a mí me dejó Ya lo que me, me compró. O sea, ya, ya después de en, todo... en realidad podrías tenerla con, con un visor que se conectara al, al, al móvil y un mandito y que tengas ahí la pantalla gigante y estar con el mando jugando en la recrea en cualquier sitio. Eso es. Pero así no. Eso es. Bueno, pues yo me compro la me compro la recreativa entera. Esto el churro. Yo esto quiero que no quiero hacer review de la recreativa. A mí las gafas me da igual. Que Venga, venga, vamos a seguir Que ya llevamos un rotijo. El... Hablamos sí. de MediaTek, hablamos de alguien que le va a Pantar cara a Qualcomm, Qualcomm Tiembla, Qualcomm, bueno, que eres dueño va, y hay... señor De la VR moderna Que eres dueño y señor de todos los teléfonos que hay en el mundo Que eres dueño y señor de algo que es muy Mucho más preguntante, que son los chipsets de wifi de todo el mundo Con lo cual, Qualcomm sabe exactamente Lo que está ocurriendo en cada uno de sus chips Y tiene puerta trasera Aquí, conspiranoia Las naves del misterio, aquí a las 10 a las de la noche eh, Tiene puerta trasera Qualcomm en todos sus chips Porque eso sí que sería la leche Y no nos estamos dando cuenta Qualcomm está en todo, está hasta en uh -huh, tiene de valor uh -huh. Así que Tiene que llegar alguien que diga No Contigo no, conmigo Y eso es MediaTek La... Uh, hay una imagen, la, de, la que sale en la presentación, que antes de meternos en eso. Esto, esto es realmente lo que lo que ha ocurrido. En, en su Executive Summit, ¿vale? Han presentado, han sacado PlayStation VR2 y han comentado que es el primer SOC System on Chip. En el que, eh, o sea, en un visor de VR de, de, de Media, o sea, MediaTek ha puesto su primer SOC en un visor de VR. Entonces, la cuestión es que el visor lleva uno y cada mando lleva uno lleva un chip, vale. Entonces solo voy a terminar de decir lo que lo que dicen porque en esta presentación también salió su jefe de PlayStation y dijo que ellos estaban buscando un fabricante que ofreciera altos estándares de baja latencia, bajo consumo de energía y alto rendimiento para el tema del visor. Y en concreto pues MediaTek ha desarrollado este chip, como he dicho, para para la pantalla, o sea para la pantalla para el visor y para los mandos los mandos acordaros que tienen todas las funciones de gatillo adaptativo todo esto que restringe la vibración eh. pues luego el, el, el ejecutivo de MediaTek Vince Hu comentó que, la, que será la primera incursión de la empresa en el espacio del metaverso ahí sí que podría abrir la puerta a que en un futuro ocurra lo que tú has dicho que puedan llegar a competir con Qualcomm en VR pues eso ya lo veremos pero yo lo, lo que o sea, quiero decir mmm, los visores también llevan chip dentro, la controladora de la pantalla, todas las cosas tienen que, o sea, tienes que te llevar sí. cosas. Entonces, que, es, que lleve un chip, ¿no? Un shock, no significa que lleve que pueda ejecutar juegos como. O sea, son chips. Yo creo que son chips pensados para ciertas tareas. Que lo llevan todo. Concretamente para chip. streaming de vídeo. Muy probablemente, que es como funcionará la transmisión yo, de vídeo. Yo lo veo, yo lo vería más, sobre todo por el tema de los mandos, para el temas de tracking y áptica y, y también para el tema quizás de las cámaras porque este como lleva todo el tema de seguimiento ocular también, quizás sí. la hayan hecho por ahí, entonces pues yo creo que será para eso, yo no no creo ni espero, o sea esto no, no creo que de pronto vaya a decir Sony oh, que, que, que puedo competir con Quest 3 ¿no? o sea con Quest o lo que sea, mm. que es un estándar. yo no creo que sea ese el caso ahora bien, que en el futuro puedan sacar un módulo inalámbrico, eso sí está abierto, de hecho Sony lo dijo hace años cuando Salió, eh, este no me acuerdo del nombre, pero comentaban cosas a mejorar, a que podía incluir la nueva generación de VR, y hablan de eso, de, de que la, el inalámbrico fuera algo opcional. Entonces, pues, bueno. Sí, y, y bueno, no es descabellado porque ahora mismo está haciendo streaming por USB, que de ahí a Wi-Fi hay un paso, en realidad. ¿Pero quién, quién está haciendo streaming? La, la PlayStation VR2 eh, va a ser por streaming por USB. Porque sí, eso, eso, por, eso, por el USB frontal que no tiene salida de vídeo en, en PS5 Entonces pero eso, eso no, no se es Super Speed. Sí, a ver. No, bueno, quiero decir que, que realmente ellos todavía no, no, no han dicho exactamente eso como va. Ah, Así que en el manual ponía algo de 10 gigabit si no recuerdo mal. Claro. Y de hecho, el USB tres super speed y ya está. Sí, y, y no es salida de vídeo. O sea, el Playstation 3 no tiene salida de vídeo por, por el frontal. Estaba buscando el BOM, el Bill of Materials, para poneros una foto de los chips Qualcomm. Hay como 27 chips Qualcomm dentro de cualquier visor, ahora mismo de Pico 4, porque el sonido también es Qualcomm, porque el tracking también es Qualcomm, porque la, el Qualcomm también lleva el voltaje de carga y, y toda la gestión de las baterías en los visores. O sea, Qualcomm, hay un chip dedicado, hay como 20 eh, chips. Y entonces, Wilson, que es la empresa que se dedica a es que me estoy leyendo wilson es la empresa que se dedica a hacer estas cosas de los bomb de lo del bill of materials eh, lo, voy a, lo voy a poner y lo voy a quitar rápido ¿eh? porque porque a mí eh, estaba pero un momento voy a, voy a meter la foto eh, aquí está a ver si es esto ¿eh? Lo voy a poner rápido, no quiero ponerlo eh, He puesto Welsen He puesto en, en el buscador de Google Hablando de, de las respuestas de Google eh, Extrañas que nos da He metido Welsen, que es la empresa He metido Pico 4 Y he metido BOM Vale sí. si, pone, si, ponéis, si ponéis eso eh, Welsen, Pico 4, BOM Joder, tío. Pero truco, pero en qué momento, pero en qué momento alguien eh, perdonadme que lo haya puesto, pero es que pero esta es la IA, pero cómo va a funcionar el metaverso si pongo la empresa que hace el BOM, Pico 4 y BOM y la primera pregunta que me hace es esa, o sea, ¿de qué estamos hablando con la tecnología? Amor de Dios, o sea, pero cómo va? O sea, pero qué significa esto? O sea, eh, Media... Bueno, da igual No lo voy a poner, no voy a seguir buscando Porque mm. claro, después de esto nos está troleando directamente Google eh, bueno, lo, Al sigue... tema ese que queda mucho para hablar de, Del tema de, del streaming O no streaming de PlayStation VR 2 Si va a haber streaming o no va a haber streaming mm. yo, yo hasta que no salga el episodio y lo veamos Tampoco sirve bueno, de mucho no, no, Especular no, no, no, aquí y tal, porque es verdad que está el manual El manual pone la velocidad joder. O sea, luego a saber Lo que se puede hacer ahí, pienso, vamos y luego también tengamos en cuenta que, que no es lo mismo tener el fobited por el tema de, de, de, de o sea, la capa de transporte de que utiliza toby toby tiene la tecnología que te permite ahorrar el ancho de banda por el tema de que sabes que eso renderiza la fobia y el resto pues lo puede comprimir o empaquetar de una manera o sea eso que eso no, no me lo estoy inventando es cosa de, de toby entonces bueno habrá que ver que yo no y como os habla por ahí yo creo que en caso de tal será algo que sea lossless ¿no? De esto que sin, sin pérdida, ¿no? Pienso. Sí, a ver, yo creo que a, habrán trabajado para. O sea, si, si es por streaming, eh, será una cosa dedicada a eso. Entonces, espero un, una mayor calidad para comprimir vídeo que, por ejemplo, lo que puede XR2 ahora mismo. Bueno, lo veremos. O sea, ya lo, ya pues lo veremos. Sí. Mm. Noticias, más noticias de hardware, si queréis. El, Por cierto, esto, esto es una curiosidad Esto eh, Tengo que probarlo Porque ahora mismo no tengo las Quest Pro aquí Pero eh, dice, mira El otro día, jugando eh, Resulta, esto lo dice uno en Twitter Resulta que el Quest Pro Crea un hotspot de Wi-Fi Y los mandos se conectan por Wi-Fi Al visor Cosa que, que muy raro O sea, ¿cómo? Pero, ¿Cómo? de verdad por wifi, pero no, pero si esto tiene va, normalmente va por bluetooth, que es de muy baja latencia que, o sea, no sé yo no. quizá por el vídeo, porque por tiene el, que transmitir claro. el vídeo de los mandos al casco. pero el vídeo no, no no tenía el chip del pero paso, tiene un procesador dentro claro. y, y solo te manda ya. No, no procesa nada las gafas, no porque si no eh, no, se sé, me ha parecido súper rara esto lo estaba, estaba jugando ahí, en o sea, mirando en Twitter Y de repente me ha saltado esto y digo, oye, eh, esto pues hay que probarlo no, no he podido probarlo, pero os lo pongo Por si alguno de vosotros tenéis las Pro O gente rica donde lo haya Son sí. Robianos Deluxe Pues si eres un Robiano Deluxe y tienes las Quest Pro Pues mírate a ver si esto es verdad eh, Puntualización técnica Ahora vamos a una cosa puntualización técnica eh, algunos de vosotros con pico 4 estáis diciendo Que cuando os ponéis el visor veis deformidades Veis deformidades Esas deformidades eh, Que cuando algunos las veis Y otros no las veis Lo más probable es que sea por La física que tienen nuestros ojos Y eso se llama pupil swim Y qué narices es el pupil swim Que lo hemos hablado algunas veces, y yo creo que incluso os he puesto estas mismas diapositivas, porque estás es de una persona que dio una charla muy buena hace un montón de años en un hotel de esos donde llevan a la gente a mirar palmeras, tal, y luego termina todo el mundo borracho en las habitaciones y se dejan, de demás. y se dejan cuestro <risa> y se dejan las quest por ahí pues <risa> efectivamente, eh, pues esto si veis, estáis mirando hacia adelante que es lo que nos suele pasar a todos tú miras hacia adelante, miras la flecha negra esa que está, tú miras hacia negra bien, ¿qué pasa si mueves los ojos un poquito? Y miras hacia la izquierda pues si miras hacia la izquierda esa línea negra sigue siendo la misma pero si os fijáis parece que hace un ghosting parece que está la línea se ha movido un poquito y ahora vamos a moverla a la derecha se ha movido otro poquito hay como una línea negra detrás de eso bien si ahora hacemos esto y lo movemos lo veis lo que ocurre cuando miras hacia adelante, cuando miras hacia la izquierda y cuando miras hacia la derecha el paralaje de tus ojos, el fustrum de los ángulos resulta que no son los mismos mires a donde mires en la lente no son los mismos y entonces esto hace unas perrerías horrorosas dentro de la de la geometría del visor el pupil swim es algo que jamás se ha podido eh, bueno, hay ópticos por ahí que dicen que han hecho unas lentes especiales pero que luego realmente no se ve en ningún lado el, eh, que han corregido el pupil swim y la única manera de corregir el Pupil Swim Que nos lleva por la calle de la amargura A todo el mundo Porque yo en Quest las, No, perdón las Pico 3 Tenían un Pupil Swim del Copón En mi caso Y se las puse a alguien Y me dijo Ah, pues no tanto Es porque mis ojos La forma de rotar O sea, no La forma todo, Sabéis que los ojos no rotan Dando vueltas, ¿no? Que rotan uh -huh. primero arriba a la derecha Y luego bajan un poco O sea esos son unos movimientos Buscarlo Porque se mola mucho La forma en la que se mueven los ojos Bueno, pues todo eso Hace que algunos los vean más evidente, otros menos evidentes. La única manera de hacer que esto funcione es con unos sistemas de tracking de pupila que son capa capaces de corregirte cuando tu ojito se va a la izquierda o cuando tu ojo se va a la derecha y cambia con el seguimiento el mama, ocular, claro, ¿no? con el seguimiento ocular y cambia el sider de corregir las aberraciones, porque sabe dónde estás mirando. Pero si no sabes dónde estás mirando, te comes el pupil swim doblado que haya momentos en los que te des cuenta, o sea, que haya visores más se aprecie más o menos con tu cara y tal. Eso no hay una forma de saberlo hasta que lo probéis, por eso siempre decimos probarlo probarlo, pero no son aberraciones de la claro, lente por, por sí. Por eso hay gente que, que le pasa que dice con cuentos no lo no lo nota y con Pico 4 sí. Efectivamente, efectivamente, no eso es un problema que pasa en todas las ópticas del universo y que los ópticos pues eh, incluso Meta, yo recuerdo que Meta hizo un vídeo sobre esto explicando que de, no no tenía dónde estaba esto este. No, no tengo el video, También es verdad todo. que había quien, quien comentaba que, que tras un date de, de, de del software de Pico parece que se lo notaba menos o ya no lo notaba pues es que también tengan cosas por pulir claro. por, o sea de software me refiero a ver el pupil sin sí no lo puedes corregir jamás de los casos claro. de la vida porque sí, esta forma no es ya, ya, ya, ya sé que no lo puedes corregir pero pero quizás tuviera algún problema o algo porque no entiendo si había gente que podía o no o sea que antes el, que antes no lo daba más y luego menos no sé bueno esto te acabas acostumbrando porque... yo sí, sí, o pero... sea realmente eh, eso pasa también cuando te cuando te compras unas gafas nuevas y tienes bastante eh, graduación siempre te da la sensación de que el mundo está deformado al mirar a, alrededor y tardas un día en acostumbrarte y, y ya de, desaparece por completo esa deformación, o sea, tu cerebro se acostumbra, entonces también estará pasando eso en algunos usuarios y también habrán encontrado una posición mejor para colocarse el casco, ya que afecta también mucho la posición del casco para eso que es. caiga, eso entonces… Son múltiples… Eh posibilidades que se pueden dar en la cadena desde de que tu ojo te lo pones eh, con el visor eh, es, no tiene nada que ver con el iBox porque el iBox es lo mejor que se puede hacer pero dentro del iBox está el Pupil swim y eso es que por desgracia no tal entonces bueno eh, aguantar yo os diría a aquellos que lo estáis viendo aguantar nos ha pasado a todos en nuestro primer visor o en visores y como dice Julio te vas acostumbrando y si de verdad es una pasada porque os llegáis a marear pues se devuelve que para eso ah, a mí me pasó con el con el iPro 2, perdonad. Cuando le, le puse las lentes de, que, que tengo puestas de, con la graduación personalizada, que al. Eh, o sea, no cambia las lentes del, del visor, pero simplemente con poner estas lentes, me da la sensación de que el, el suelo se movía, o sea, como que se deformaba, se combaba sí, el suelo. Es, es que y ya eso no eso. lo veo. <ríe> o sea ya, ya no lo veo <ríe> me he acostumbrado y cuando me pongo el visor mi cerebro me dice no hay deformaciones ahora lo ves bien o sea que <ríe> sí. si, si quieres Oscar comentamos lo, la actuación de, de Pico de software ya que estamos hablando de ah de sí eso. vale venga pues la venga lo que pasa es que no tengo yo aquí el, el todo lo que hacen. Sí, bueno, bueno era el vídeo para acompañar tú. solo. Ah, vale. Sí, sí, sí, por eso digo. O sea, la actualización que ha salido ya la 5.2 y hasta el 18 de noviembre se va a estar desplegando. Es un poco como ocurre con las de Quest, que no sale, digamos, para todos a la vez. Va poco a poco. Y trae una serie de características como bloquear la pantalla, pero proteger la privacidad del usuario añadida una aplicación para principiantes en la que explica las operaciones básicas del visor para aquellos que lleguen a la plataforma mejora el rendimiento del de área de juego optimiza el efecto de pantalla y, y el algoritmo o sea, de, digamos, yo entiendo que es el Guardian, lo que se refiere aquí la batería durará más si se ha perfeccionado la gestión de la energía cuando se utiliza mientras se está cargando sí. han optimizado el rendimiento del pass-through a color el rendimiento de la red se ha optimizado mayor precisión en seguimiento de manos soluciona el problema del drift cuando estás en modo reclinado, o sea, el modo este de, de, de tumbarte ahí solucionado el problema del sonido como chisporreante o algo así se podía traducir del altavoz cuando la batería estaba baja aumentado el rango del volumen de audio para una mejor experiencia solucionado el problema de la baja velocidad de fotogramas al navegar por el store de la tienda de aplicaciones mejora general de rendimiento y estabilidad del sistema esto es lo que trae, lo que trae la 5.2 eh, está bien. Pues seguramente nos queden muchos años. A ver, ¿cuántos años lleva Quest 1? ¿Cuántos años lleva Go? ¿Cuántos años lleva las DK? ¿No? O sea, eh, pff, eh, las CV1, las Oculus Rift O sea, el, todo el tiempo e inversión de pasta que ha tenido Meta y años de paciencia para llegar a lo que estamos ahora. Pico tiene que ponerse las pilas porque Pico viene del mundo de la industria, entonces estas cosas que a nadie le importaban, en la industria a ti no te importa que el menú se mueva a 20 frames, porque te da ese tú lo que quieres es ponerle el cacharro ese en los 3 minutos de experiencia que tienes a un tío en una cola, que el tío no te denuncia porque si se le ha roto las lentillas o tal, y que se vaya ahí diciendo cómo mola la VR y cómo mola sobre todo tu aplicación que le has puesto, entonces de pronto Pico se va a tener que enfrentar a todos vosotros, a todos nosotros de, es que el píxel de la hora no casa con el píxel del mes porque está medio tal y además hago tal y quiero volver al menú cuando tal, o sea, todo eso tiene que aprender a hacerlo y le va a costar porque eso cuesta mucho dinero y sobre todo mucho feedback y cuesta mucho mental, porque ¿Eh? como tú no, como no convezcas al diseñador que ha hecho eso de que realmente hay un problema el diseñador no te va a hacer caso nunca entonces hay que explicarle y, y, y, y Meta sabe mucho de eso De, oye, es que todos sus foros Todas sus cosas que, que han estado Al final, y luego tenía una cosa que no tiene Pico, que es Carmack Que a tú a Carmack no le vacilas Entonces a Pico Le podrá vacilar, entre ellos se vacilarán pero a Carmack no. Entonces Carmack llegaba allí y decía ¿Cómo que no se va a ver esto a los 72? ¿Y cómo que no se va a hacer esto tal? Y todos firmes allí y no dormía nadie ni cenaban ni comían hasta que estaba hecho. En picos era como bueno, venga, pues eh, veremos y si vendemos, ni lo toco. ¿No? Entonces eh, que esto que es, es una... Bueno, no es ni bueno ni malo ni regular. Es como son las empresas. Me da a mí la impresión. ¿eh? La impresión. Pero por lo menos se ve que o sea, eh, eh, hay unos avances y unos arreglos que en versiones anteriores de Pico no hemos tenido. O sea, se, se nota todo el feedback de los usuarios y, y que se están poniendo las pilas en, en arreglar y en mejorar Hombre, y, el sí. software. Sí, sí, pero o sea, hay, que hay que tener, paciencia, y, y, vamos, lo, hay que tener claro, paciencia. Sí. O sea que ahora esto, esto, joder, esto es igual que, que no ha he hecho otra cosa. Esto es es es que, no, pero es que esto es como lo, lo típico, o sea, cuando algo funciona, pues ¿para qué vas a cambiar? no ¿Por qué vas a inventar la rueda? Eh, pues eso, eh, o sea, como decía vos el otro día, ¿no? De, de su, de su, en su ama, este que hizo, sí. ¿de qué opinaba de Pico 4 y tal? Pues sí, pero eso, lo mismo o sea, que van a inventarse también 800 botones nuevos y, lo, y la combinación de mandos diferentes, ¿no? Pues que emiten, porque es lo bueno para, para los desarrolladores, ¿no? Está claro. Mm. Está claro que esto es... Cuando algo funciona, pues... Sí, sí, todos los teléfonos después de iPhone eran iPhone. Claro. Todos los iconos eran iguales, todas las pantallas se movían con el dedo hacia la izquierda o a la derecha, o sea, claro, está claro. El primero que lo hace sabe a qué se arriesga, y más cuando te la juegas con, con gente que, donde se hacen los propios cacharros, ahí en, en China. Mm. Vale, eh, pues sí, el cosas nuevas que van trayendo y siempre está de más eh, a mí el, el, el peligro que tienen las cosas estas es que arreglen algo y se carguen tres cosas antes porque siempre que haces como es esto? la canción de... bueno, como es el, el dicho de los bugs Pero en, pasa en así, informática todo, todo claro. tengo 99 bugs, arreglo uno, tengo 103 <risa> pues, Exacto, pues, esto algo algo se habrá encargado de camino y todavía no lo sabemos. Parece una exageración, pero no es cierto no, no, que es, yo, yo La vida real, <risa> la fuego, que es real. Que antes, cuando, cuando hablamos de lo de Mediatek, pusiste un chip ahí con todas sus cosas. Y solo comentar, porque dije después y al final nos fuimos, que, que el 9200, este que es el nuevo que han presentado para su, su buque insignia. Para, para smartphone, vale. Esto sí que es un procesador para móviles que, que compite con, con los de Qualcomm no y, y, y más fabricantes. Y la cuestión es esa: que este se basa en ARM y utiliza, por ejemplo, ahí la gráfica ARM Immortalis por primera vez que trae hardware por ray tracing, ¿vale? <risa> o sea, para móvil, ray tracing para móvil. <risa> Sí, en teoría bueno. ya, ya salió eh, un chip media. Los, los de Samsung en verdad son las GPUs de Mediatek, ¿verdad? Y, y eh, sí. habían colaborado con AMD para inclu incluir DRNA2 y por lo tanto, en teoría soportaba ray tracing y no ha salido nada que lo use, porque si tú le metes ray tracing a un <risa> móvil sale ardiendo o sea es que no eso, eso, se, así. Te, se te va, se te va sí, <ríe> o sea si ya le cuesta renderizar normalmente gráficos mierder que suelen tener lo, los gráficos de los, los juegos de móvil salvo excepciones eh, imagínate si además le metes retracing. tracing pues implosiona en tu bolsillo pues pues o sea, solo era el, el matiz eh, y, y que se me olvidó antes de decir también que este martes aparte del kickstarter de, de Bimax no solo se abre la precompra por así decirlo aunque es un kickstarter de Bimax Portal sino también la de Playstation VR 2 acordaros que es el 15 de noviembre, este martes los paquetes del visor y los juegos, los juegos que como pone esto ahí, Oscar, están tanto en la aplicación como en la dentro de la consola en sí Sí, es que esto me llamó filtrar. mi hijo, me dice pa, pa, pa, pa, que la las PSVR 2 y fui corriendo y digo, pues si no, si no existen todavía, si no sé, ¿qué normalidad? Dice, es que están aquí todos los juegos, digo no hijo, no, estos juegos, primero que hay que pagar por ellos y segundo que es un que no, que están, están avanzando, quiere decir, que, quiere decir que va en serio, o sea, pues vamos a saber precios precio a partir del martes de, de muchos de ellos, los que, claro. se, los que se pueden que se puedan comprar, ¿Eh? pues sí, ¿Cómo vamos a ver si si qué vale Horizon Calendon de Mountain, porque el pack con la consola son 50 euros más Mm, valdrá ¿Cómo? 50, valdrá 60, Veremos. 70, 80, 90. <risa> Por favor, ¿no? no. 90 en la edición coleccionista y 70, 80 la versión normal. Como, es que. El, antes de entrar en los juegos, eh, sí quería, quería deciros la última cosa que tengo yo aquí especial eh, Es que me lo he estado leyendo, eh, no sé si alguno de vosotros a lo mejor lo conoce Pero alguno de vosotros conoce el, el mundo de Frontiers Frontiers, frontiers es, es eh, un sitio donde se suben papers, PDFs de estos que nos gustan A porrillo, a cascoporro, porque todos los días salen un montón Y tienen una parte de VR, de donde yo saco de vez en cuando cosas que os cuento Y esta es muy interesante, esta salió hace nada eh, hace nada quiere decir hace unas semanas O sea, nada El 12, 12 de 12 de octubre, ¿no? Creo que salió esto Bueno, en cualquier caso eh, Están discutiendo, han sacado un paper Sobre los mareos virtuales La cinetosis y todas estas cosas que, que a nosotros nos preocupan tanto Y que a algunos de vosotros os ha hecho apartaros de la VR Durante alguna temporada Donde a algunos incluso les ha alejado completamente Y han dicho yo no puedo con la VR. Y, es, y, es algo en lo que yo me, me, me he orientado Años de, año de trabajo de carrera, VR, a, intentar solucionarlo. a intentar solucionarlo Ha salido un paper Súper, súper, súper interesante De esos papers de verdad Que molan bajárselos y tenerlos en el disco duro Porque, a ver, normalmente cuando haces un paper Y esto ya es cultura general Cuando haces un paper Estás obligado a decir de dónde vienes O sea, si tú dices Voy a, voy a, voy a enfocarme en este problema Tienes que contar siempre Cómo has llegado ahí y qué gente ha intentado solucionarlo antes que tú? Porque si no quedas de cuñado para arriba. Tú no puedes llegar y decir, eh, "Voy a hacer algo sobre el mareo virtual", como si a nadie se le hubiera ocurrido antes y llevan 35 años o 40 años intentando darle solución. Entonces, este paper está muy bien porque hace una recopilación de todos los problemas anteriores que la gente ha creído que era el mareo virtual y por qué se ha podido dar. Entonces hace una hace un resumen bastante somero, además bastante muy interesante de todos y con algunos estudios que se han hecho y luego él propone el último. Entonces me ha gustado mucho porque hay cosas que seguramente eh, solo conocíamos los que estamos muy metidos en el tema este y nos leemos todo lo que sale, ¿no? Pero la teoría del conflicto sensorial de la cinetosis, la teoría de la reorganización sensorial, la hipótesis del conflicto de vección, la hipótesis del conflicto vertical subjetivo, la hipótesis del conflicto del marco de reposo, la hipótesis del veneno, la teoría del movimiento ocular de la cinetosis y la teoría de la inestabilidad postural de la cinetosis. Estos son los... Todos los estudios que, quien más y quien menos, seguramente no con estos nombres, los, los hayáis leído de por encima alguna vez. Estos son los nombres académicos que se le da Porque lo del veneno lo habéis escuchado seguro. Y el conflicto sensorial también lo habéis escuchado seguro. Sí. vale Pero hay, hay otros que seguramente no lo hayáis... Eh, bien, pues están explicados allí. Y la propuesta que hace el, el paper este final, dice, nos hemos dado cuenta que podemos haber llegado a una conclusión diferente y es que sean las diferencias entre la orientación virtual y física de la cabeza el DPV, diferencias de lo virtual con lo, con lo real ¿no? con la posición, virtual position le llama él, y es que hace referencia, leeros el paper, lo traemos si queréis otro día y lo y, y estudiamos un poquito por encima de por qué ellos creen que el mareo viene con el lag que hay del el, el Motion, el, el MTP Motion to Photon ¿vale? o sea el, el, el ¿cómo se sí, mató? Sí. Sí, no, te he hecho foto. desde que sale hasta que sale o sea, de, de, no, tu bueno, cabeza siempre aplicación. va a tener eso es, tu cabeza siempre va a tener una diferencia de posición respecto a la que estás viendo tú crees que tu cabeza está mirando ahí pero siempre va a haber un pequeño lag ellos dicen que ese lag han estado jugando con ese lag de, tienen, se han hecho un botón que suben el lag y baja en el lag y la gente se marea muchísimo cuando nota esa latencia esa diferencia mínima que hay entre donde tú crees que estás y donde estás en ese instante. Entonces han, le han estado dando muchas vueltas y hay un montón de, de tablas y dicen que creen que ellos que puede ser eso. Luego no te dicen cómo corregirlo. Es uno de los factores, pero no es el factor determinante. Hay muchas más cosas que afectan. Claro, claro, Seguro esto. esto eh, eh, el enlace meteros en Frontiers, Frontiers o como se llama esto, es que no sé, el enlace es un tocho de esos así enorme con un montón de Z, ceros y Vs meteros en Frontiers y, y poner realidad virtual, vais a ver ahí todos los papers que nos encantan, pues este es el, uno de los últimos, creo que el segundo, el tercero había uno que habla de avatares que todavía no lo han publicado que está, todavía está, le están diciendo si se lo tiran o no se lo tiran, está preacepada ah, hay, hay un efecto muy interesante que, que lo he notado yo en mis pruebas, que es eh, que cuando la diferencia entre lo que ves y lo que sientes de movimiento de la cabeza es tan sutil que no sabes lo que está pasando te mareas el cuadruple que si es muy exagerado en plan de si por ejemplo mueves la cabeza y se mueve la imagen al cabo de 5 segundos es mucho mucho peor si, si es una un retraso que no sabes qué es lo que está pasando pero que, que lo notas como de forma subconsciente que que si, si se ve de forma muy exagerada y seguro, no lo he visto el paper pero si han hecho estas pruebas con este regulador de latencia, que es una cosa que he hecho que yo también he hecho pruebas con eso seguramente eh, la, la tabla cuando ya sea muy exagerado baje el, las incidencias de, del mareo bueno, casi leéroslo, seguro leeroslo si queréis, o no, y o si no, os lo resumimos. Si no, si os apetece, o sea, ya, yo sí, a mí me gusta resumir. O sea. resúmelo sí. el próximo día. Vale, sí, es que <risa> o si es no, si, no, si no, quieres. ya peta, no, no, no, porque, <risa> es que no, no he sacado los pantallazos porque decía, si no va a ir al programa a tres horas y media si nos ponemos a hablar de cada una de las posibles cos, eh, opciones que te puede. Todas sumadas o, o cuáles. <risa> lo que está muy bien en el paper que viene a decir es que eh, como dice Julio. No hay respuesta fetén para esto Pero sí que si sabes todo esto Vas a empezar a entender Qué momentos de tu juego O de tu aplicación pueden llegar a generar mareo Y cuáles no Y que obres en consecuencia Hay veces que tú quieres generar ese mareo O quieres crear un poco de desconexión Con el mundo real ¿no? O sea, si te Y, y cuidado que ahora vienen Los hápticos de cabeza Que la PSVR cuando te peguen un balazo Tu cabeza se va, va, va, va a hacer así Como un boing Bueno se supone que es algo sutil no te va a explotar sí. la cabeza como, como la coña sospecho, de... sospecho que puede ayudar con, con el mareo porque tener otras sensaciones aunque no sea en sí el sistema auditivo por ejemplo musculares o, o eh, vibraciones ese, ese tipo de cosas puede engañar un poco al cerebro hacerle perder sensibilidad a lo que se tiene que fijar para saber dónde está la imagen, dónde, qué es lo que está pasando y puede quizá ayudar al, a, a la sensación de, de mareo o sea, ayudar sí. a que desaparezca la sensación de mareo o a sí. reducirla siempre lo tenían en su patente eso, como una de las posibilidades bueno, el, el, no la va a eliminar pero... lo interesante de esto es que hay mucha gente estudiando, mucha gente se dedica a su vida a estudiar estas cosas y viene bien leerlas de vez en cuando por aquello porque la diferencia entre un cuñado y el que no es cuñado es que el que es cuñado se cree que su experiencia es válida para todos los demás y el que no es un cuñado y es un poco más inteligente dice a lo mejor yo soy una excepción y lo que mm. le pasa al resto es la verdad bueno para eso se lee uno un paper para saber que está Dentro de un mundo conectado con otros, sí, sí. lo que te pasa a ti no es lo solo, la verdad absoluta de lo que me pasa a mí. Yo me mareo sí, mundo. Claro, no. Yo he visto gente que o sea, que no se marea con o sea, bueno, los que le llamamos que llegan con las piernas virtuales de serie, ¿no? Sí. pero yo, yo, yo, no, yo no fui de eso. En su día tuve que, que pasar ahí el proceso claro. y ahora y así, ahora si quisiera, seguramente lo conseguiría el ponerme giro suave. Poco a poco ahí, ¿sabes? Pero no quiero sufrir. <risa> yo con el giro cobrado me apaño y ya está. Y hay muchas cosas que afectan a muchos tipos de mareos O sea, es que es, en verdad es, una, es un conjunto de sensaciones. O sea, yo he visto personas que al darle el joystick se han caído porque pensaban que se estaba inclinando el mundo. O sea, tú imagínate <risa> la, cómo tiene que fallar el cerebro en ese caso. O sea, hey, hey, hey. LKX. Hay tantas personas como... Sí <ríe> o sea, le, da, le da para, lente, para adelante y, y, y su cerebro dice... Se está inclinando el mundo, no te estás moviendo tú hacia adelante te, Entonces hace la persona... Y se va hacia atrás. Yo lo he visto de, de desplomarse delante de mí. En, en, o sea, cuando le das a probar realidad virtual a miles de personas eh, en una feria o lo que sea, te encuentras con casos absurdísimos. Entonces está muy guay que todo este tipo de, de estudios que recopilan todas esas experiencias te den eh, esta información para que luego vale. lo apliques a tu el es de lo más interesante que me he leído esta semana de, de papers, o sea que, si queréis bien, y si no, en el Frontiers este encontráis un montón de cosas, podéis tiraros o sea, esto es, si te mola si eres tan pedrada en la cabeza como nosotros para pa que te molesto eh, venga vamos a hablar de los juegos que vamos muy bien de ahora, hoy, hoy no va a durar dos horas esto, el Kingdom castles sí este juego lo he traído para destacarlo un poco más por el tema de que es un juego que ya estaba disponible en plano aunque bueno es verdad o sea, sea como sea, cara digo como ha sido, siempre creo que hay que celebrar cuando desarrolladores planos se dan cuenta de que la VR también está ahí y no es esto que le haga un modder que también lo celebro sino que es algo oficial que han hecho los desarrolladores en este caso estamos hablando del juego kingdoms and castles o sea como decía antes reinos y castillos que es un juego de construir de ciudades y bueno una especie de juego de estrategia de simulación en el que como veis ahí de estos de point and click en el que vas dirigiendo las unidades y tienes que ir construyendo pues como digo ciudades en el sentido de que desde un pequeño aldea hasta construir ahí un gran castillo bueno, a veces el City Medieval, ¿no? Algo así, ¿no? Para que lo entendáis. Qué bueno. Y el tema es que le han, dado, le han dado soporte oficial o la VR, en PC VR, porque está solo para PC este juego, en Steam. Y el tema es que le han añadido también, pues eso, con los controladores de movimiento y la interfaz, que hay una imagen, porque este es el trailer de plano, sí. pero tienes una imagen en la que se ve cómo la, la han integrado ahí con, O sea, que no mm. han hecho algo, una pantalla solo 2D allí, sino que parece que tiene la interfaz parece que más o menos está adaptada, ¿no? Y los desarrolladores comentan que, que es una sensación muy bonita, o sea, el ver pasar a los dragones volando, porque hay dragones también que atacan a los aldeanos, o pararse en tu ciudad en realidad virtual, poder te alejar, acercarte y ver las cosas desde la perspectiva del aldeano o desde arriba, en Qué modo bien. dios. Y esto cuando Aunque los des... esto está ya. Los desarrolladores advierten que aunque no hay un límite para el tamaño o número de elementos de nuestro reino, el rendimiento dependerá de la potencia de nuestro ordenador y del tamaño, claro, o sea que, que mm. al principio de, nos parece un juego muy, muy demandante, ¿no? gráficamente ya veis que Como somos sencillo. esa respuesta, a mí es la que más me gusta ¿esto cómo va de rendimiento? la pasta que le hayas metido <risa> no, te voy a decir, no te voy a decir lo hemos optimizado para no que te haya gastado 10.000 pavos en tu ordenador pues te va a ir de muerte y el, <risa> ¿Y el cómo llegó esto? Pues es un juego que se financió En, en FIG Que es como una especie de, de, de Kickstarter De crowdfunding y, y era uno de los objetivos Adicionales prometidos de esos Stress Goal que se llaman La RV era para ellos y pues ya han cumplido ya La han lanzado el soporte de VR Y el juego Está en Steam Cuesta 12,49 euros la, la empresa es Lion Ciel, Escudo de León y tiene la, las, los análisis muy positivas y muy positivas, tanto las recientes como la, las generales. Y lo, los así juegos que... así en VR que, que, que tienen visualización tipo diorama, o sea, tienen como una magia para mí, o sea, es como que es más inmersivo las cosas así cercanas y objetos que puedes tener como en una mesa, o sea, a sí. escala de tener una mesa claro. delante de ti, casi que, que al final que un, un juego en el que estás dentro del mundo, porque... Eh, la, la, lo, la estereoscopía donde más se ve, donde mejor se ve en, en, en el plano cercano ¿no? entonces te da una sensación muy chula y, y bueno, yo este tipo de juegos eh, de, de construir ciudades y de estrategia y tal, me los tengo que racionar porque como caigan ellos a mí me entra ansiedad me estaba entrando a ansiedad ver. ya solo de ver esto. O sea, es un pozo de horas. No, no. O sea, tío, que eres el alcalde de toda esta gente que dependen de ti. Y tienes que estar todo el rato ahí. Claro, que tiene, bueno, tienes así. que coger provisiones para pasar el invierno. Si Caramba, no, luego se ponen Dios de Dios hambre. Dios, o viene Dios, la peste. Dios, Dios, y todos, Porque también estas cosas... Las te por la derecha, o sea. Que te atacan por la izquierda. Espérate, que ese se queja. Dragones. Bueno, esto, es <risa> sí, esto, esto es como llevar un <risa> virtual Es como juego <risa> de tronos Que vienen los spammers y te levantan un domingo a las 7 de la mañana un chat ahí en Telegram. Que tienes? spam o sea, es, es, si es que la vida la vida es una ansiedad es una agonía pero bueno el juego este lo probaremos con un desatí. yo, yo o sea como decías tú no todo el mundo es así solo mi caso es que, que ese tipo de juego en VR pues me cuesta pasarme mucho tiempo ahí en VR o sea, soy un... más soy más de juego de acción eso pues claro, decir, lo que a lo mejor nada. hay un zombie Ahí hay tanta gente metida que alguno es un zombie Pues eso os alegrará la vida A los que buscáis. <risa> Otro juego que ha salido Lo he traído porque jugasteis el, el jueves ¿No? El martes Es que solo, lo, lo he traído solo por el jueves, el, jueves. Por el jueves. ¿Qué, tal? ¿Qué tal la experiencia? Con, eh, para la gente que no Porque es verdad que, que los martes y los jueves Tenemos menos público normal y natural porque hay veces que enseñamos cosas que, que rozan ahí un, un poco el, el... <risa> entonces eh, bueno, es últimamente llevamos encadenando eh, sí, buenos juegos juego, bueno. eh, bueno, juego, sí, sí. pero bueno hay gente que, que no sabe si acercaba a la hora virtual o si acerca pues la conclusión VR, ¿no? fue que, que es mejor jugarlo en VR que en plano lo que sea, cosa común no o sea que lo habitual pues menos, suele mal. ser eso no pues menos, mal. O sea, la adaptación a VR es mucho más divertida el estar ahí dentro y ya se vio la última partida que, que jugó Gaby con españoles que era mucho más divertido que, y que había estar mucha, en inglés, ¿no? Muchachada nui ¿no? o era todo, o era gente de, de una edad dispar, o eran todos en eh, gente pues, de tres ah, años. Hombre, se notaba más eso, lo que tú dices, mucho como, como Red Room se notaba al principio, sobre todo cuando nos conectamos. Y de hecho había alguno que te pegaba gritos y tal ahí. ¿Tenés el directo publicado, si tienes curiosidad. Echarle un ojo, sobre todo la partida al final, como Sí, sí. O sea, a ver, está, está, está, está muy divertido. Lo lo vi. Eh, un poco en también los, los canales de youtubers españoles hicieron una quedada entre ellos a, a, a matarse, o sea que que sí que bueno que hay, hay mucha hay mucha movida con este juego. Pero bueno, también decíamos que este juego podría llevar a ser uno de esos que elevara el nivel de la realidad virtual de usuarios. Veremos, veremos cuántos usuarios... Esto así que me gustaría verlo ya como proceso de, de examen sociológico, ¿no? de, de, de laboratorio. cuántos ¿Cuánta <risa> gente queda el mes que viene en esto? <risa> y, y luego... Si el idioma, como estáis poniendo aquí, el gringo era el asesino. Si, si, si había en el, en el si el mundo latino formamos parte de ellos o hay que hablar inglés sí o sí. Esa es la otra. ¿no? Esa es la bueno, otra. como podías elegir del filtro de servidor en Latinoamérica, ahí fue cuando encontramos partida en español poniendo pudiendo, o sea, cambiando a Latinoamérica. Porque vi que también que era solo con gestos, ¿no? Que puedes hacer gestos y solo no hace falta ni hablar. Tiene el, tiene el modo voz y chat y hay uno que es chat. ...que ese no lo llegamos a probar... ...pero se supone que en ese no, no habla... ...que creo que hace gesto ...y también no sé si tiene frase hechas... No, no, wow. no, ...no lo hemos probado ese... ...bueno pues, eh, pues nada yo me lo instalaré... ...y echaré una partida... ...si no quedamos un día a todos... ...os imagináis un juicio... ...en el que se tenga que dilucidar... ...si alguien es culpable... Y todo el mundo solo pudiese usar gestos para... <risa> pues eso, así? pues Señor, este es este el... juego. Sí, si a mí es que este juego nunca me ha... O sea, éticamente tiene un poco ahí de... que Me, me, me, me reconcomen por dentro. De ser el chivato y, y engañar y mentir. Y meter puñaladas traseras ahí. Y puñaladas <risa> Yo para puñaladas traseras ya me voy mañana al trabajo, ¿sabes? O sea, es... es bueno... No sé, es, es, tiene la misma gracia que... Por ejemplo, en Mario Kart, que es un juego de hacer trampas y ser la peor persona posible para ganar. pues, pues Fíjate fíjate que yo me, en Mario Kart he dejado ganar y no he tirado, teniendo la última roja, caparazón rojo, he dicho no lo tiro y que gane él. ¿Ves? Eso, yo es lo no. que, eso es, no. Está caro, está caro que, que, que eso ya va. Depende de cada uno, si esto, cada uno somos un mundo. Somos un mundo. Bueno, lo más leído esta semana en el foro, en la página de Real o Virtual, de la comunidad, ha sido que Pimax Portal, Pimax Portal por supuesto tenía que haber sido, el visor VR, juegos de Android, bla, bla, bla, bla, bla. eso ha sido lo más leído, lo segundo más leído, PlayStation VR 2, el número de juegos anunciados ha crecido, y yo son casi 70, de ellos A es 2, ¿no? Pero 70. <risa> Y Playstation VR 2, como se nota que tenéis ganas de que salga Juegos de lanzamiento confirmados hasta la fecha O sea que sí, el motor de la VR Que era Sony, que siempre lo hemos dicho Pues acelera Y, <risa> y cambia, cambia ahí de, de motor Y esperamos que sea el cambio de ciclo que espera la VR Con mucha más gente jugando En todos lados Y el comentario más destacado En este caso ha sido de Ángel que dice sobre Pigmax Portal y todo eso También presentarán otros accesorios Que permitirán convertirlo en un aspirador a robot Y freír patatas sin aceite Ole, sí, sí, sí, con, con eh. pero pero es verdad que, que, que llegó un eh. momento que nosotros estábamos ya flipando y ahora que, ahora qué, y de pronto lo del arcade también ya lo arcade, Es, es <risa> Pues yo te digo que, que freír patatas sin aceite, que tengo una aquí que me compré el otro día, está muy bien, tarda un mogollón, pero es respetuoso con el medio ambiente, en algún momento supongo. O sea que, que bien, bien, si dileme, tú, tú, Vamos a ver si tú tienes ya la consola, que es lo que quiere Pima que te gastes el dinero en la consola tú le puedes meter la consola donde quieras tú vas por la consola y hablas ranuras a tu alrededor para ir a, la a ver en qué ranuras estáis pensando porque llevamos una noche, pero podrás meterlo en cualquier ranura que veas tú le metes y seguro que pasa algo da igual donde sea. bueno, pues sobre todo los manditos eh, sobre todo los manditos, efectivamente muchas gracias por venir a todos Robianos hoy ha sido un programa un pelín menos espeso que otros días ¿eh? yo creo que nos hemos comportado porque ha habido menos papers eh, ha habido menos papers sí <risa> podríamos habernos subido la parra nos hemos dejado algunas cosas para la semana que viene porque si no es total eh, ya os anunciamos bueno el martes y el jueves todavía no sabemos ¿no? sí, sí el martes hay vale. roughness, o Top Juego ah verdad joder, si no lo hemos hecho y estamos ya a día a medio de mes bueno, eh, <risa> sí, es. toca toca ya, toca sí. ya. Y, y el jueves, pues, pues la verdad es que vienen 800 juegos el jueves. Se lanza un puñado: el Broken Edge, el Spire 2, el... Joder, no me sale ahora, así ah, el Lone, este que mañana podremos la noticia en la web. Uh -huh. En fin, algunos de ellos jugaremos el jueves. Eso es, eso es. Y luego ya el domingo, como siempre. Otra hora virtual Que por cierto Yo no estaré Yo en esa hora virtual No estoy Porque me he cogido Una vacacioncillas Y el domingo Pues voy a estar Con la familia Por ahí fuera de España Así que os veré Desde el hotel No y... habrá PDFs ese no habrá PDFs. <risa> <risa> bueno, Os lo dejo uno Metido en un sobre Y lo sacáis Ahí como <risa> Y ya nos vemos La siguiente Un abrazo a todos Muchísimas gracias Por venir Poneros los visores El que sea Pasar del Pupil swim A intentar Sacaros las piernas virtuales Y sobre todo Hablar bien De la realidad virtual No hace falta llamarla la betaverso. Nosotros seguimos A lo nuestro este canal lleva 10 años y seguirá llevando Muchos más años, sea como lo llamen Así que nos vemos En unos días Hasta luego gente Venga, Hasta luego